Estás entrando a Larkemo Larkemo LARCEMO El universo oculto de Oxlack Investigador Larkemo Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a todos los que estén entrando a esta transmisión en las diferentes redes sociales. Vamos a abrir también la transmisión para la gente de TikTok. Y bueno, vamos a hacer una noche especial. Tengo un tema bien interesante que quiero compartir con ustedes. También me van a llamar, me van a hablar por teléfono, porque hoy tenemos una pregunta. Eh, vamos a poner primero aquí la... Transmisión de TikTok. Ese mm. es este TikTok. Ay, no. Este. Oiga, Ese es este Facebook. ¿El de allá? ¿Ese es, es YouTube? Este. Bueno, aquí nada más me voy a ver yo. Pero si quieres, te, te, te ves para acá. No, no, tranquilo. Estamos iniciando ya la transmisión. Buenas noches a toda la gente que se está uniendo. Eh, bienvenidos. Ya teníamos eh, algunos días que no habíamos transmitido. ¿Qué pasó ahí? No estoy transmitiendo. ¿Qué? ¿Por qué no? No. ¿Eh? ¿Por qué no puedo transmitir acá? Aquí? aquí estoy. Ahora no. Ahí está. Ay, perdón. Ahora sí estamos iniciando la transmisión y bueno, debo de decirles que eh, no había podido transmitir el día lunes porque estaba recogiendo mi cuarto, estaba limpiando... Estaba, eh, saqué la alfombra, la, lava, la lavamos, eh, quité las sábanas de mi cama, las metí a lavar, este arreglé mis zapatos, levanté todo lo que estaba tirado porque iba a llegar Andrea y eh, por eso no, no pude estar el día lunes. Y el día martes tampoco, tampoco el día de ayer no pude hacer transmisión porque fui por ella al, al aeropuerto. Y bueno, ya la tenemos aquí. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches, hola, ¿cómo te sientes? Hola a todos. Pues me siento muy bien. Ahí estoy viendo que se me están saludando. Hola Facu. No veo quién más está por ahí. Enrique. Enrique, Facu. Dross. Dross. Sandra. Hola a todos. Sandra. Paola la ve mis canciones Maru Maru Madu, eh, sí? ¿Esto, Maru está tu cama? eso y Pau Cart también a Ghost Pau. la wall también buenas noches a todos pues ahí estamos, mira ahí nos vemos los dos en pantalla así que por eso no había transmitido el lunes porque pues tuve que hacer limpieza y pues ya se me venía el día encima y no pude terminar así que tenía que dejar todo preparado para que llegara Andrea y el día de ayer pues fui por ella al aeropuerto y llegamos ya tarde, por eso no pudimos transmitir, pero hoy ya estamos un poquito más relajados, estamos mejor, eh, Andrea está aquí con nosotros y pues esta noche nos va a acompañar en esta transmisión en donde vamos a, a preguntarles a ustedes eh, una cosa interesante, cuéntame algo, que es real y que nadie te cree? Esa es la pregunta que yo hice en mi página de Facebook. Dice, cuéntame algo que sea real y nadie te cree. Eso es lo que queremos que esta noche nos platiquen. Muchos me contestaron en mi página de Facebook y vamos a leerlo también. Vamos a contestar la primera llamada de esta noche. Son 10.42. Vamos a iniciar esto que es Relatos Oscuros. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Buenas noches. Brandon. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Buenas noches. Brandon. Brandon, ¿de dónde nos hablas, Brandon? Te hablo de aquí de Colima. ¿Cómo Bra estás? Muy bien. Rai? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, Brandon, muy bien. Buenas noches. ¿Y de qué se trata el programa? Tengo varias historias que contarte. Pues la pregunta es, cuéntanos algo que sea real y que nadie te cree. Fíjate que yo fui parte, más bien, junto con mi suegro y mi, mi, mi primo Vimos como una secta estaban en, en el cerro, estaban haciendo como un ritual de licantropía eh, No sé si tú eh, conozcas esto, eh, la licantropía de los lobos Sí, sí, que se estaban convirtiendo en hombres lobos pues fíjate, te tocó contar. Nosotros, pues acá, en, acá es puro cerro. Sí. Y, y siempre vamos a, a las huertas de, de limones, ¿eh? Donde tiene mi, mi suegro. Sí. Entonces, eh, a veces vamos al, a, al cerro, ¿no? A, pues a, a cazar. Pues sí, pues lo hacemos por, por hobby, la, la cacería. Y un día, recuerdo que eran como las nueve de la noche y se descompuso la, la troca. Entonces nos quedamos ahí, por pues mientras de que llegaba. Pues la parte del de señor ¿no? que nos iba a ayudar el mecánico, sí. y empezamos a escuchar como unos tambores, eh, allí en la parte del cerro, ¿sí? te hablo que hay mucha maleza, eh, nos escondimos, ¿verdad?, ¿Para, que, para ver qué era, no lo usamos nada, sí. y de repente vimos a cinco personas encapuchadas, así como si fueran capuchas, así como de, de satánica, Okay. Eh, al, al ver esto nos asustamos mucho y nos de ahí por fiscón, ¿sabes? nos quedamos ahí a, a ver y vimos que a media de esas cinco personas había un un, un, un hombre pues estaba desnudo y estaba atado, estaba, estaba desnudo y estaba ¿qué? atado atado y tenía oh, como un buzón en, en, en la boca y pintado varios varias así figuras en el pecho eh, estaba de, como gritando, pues escuchaban así que como que él me quería ayuda o sea que no, que estaba la fuerza ahí Y esas personas tenía uno, recuerdo que de, de todas las capuchas, todas eran rojas y uno en especial tenía una capucha negra Me imagino que era el líder o no, no sé qué era, okay. y había, había veladura y tenía un libro en la mano, empezaron a, a, a decir unas cosas como no, no sé qué no sé qué era, no era inglés ni español, no, no sé qué idioma era. ¿Cómo hacían? Sí, ¿Cómo era el, el, el lenguaje que hacían? A ver, hazle. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo era el lenguaje que no, hacían? pues qué tal que te. Es que, que no sé cómo describirte lo Yulai. Es, es como. No, no sé, pues está, está raro, ¿verdad? el, el, el lenguaje es una como. para la fecha ya no sé qué sea. Entonces eh, nos quedamos ahí yo ya estaba bien asustado y le dije a mi suegra, ya vámonos, le dije, vámonos. Sí. Y no quería ser mi suegra, dijo, no hay que ver, Porque qué tal que un día ahí no nos topemos. Eh, mi suegra tenía un rifle de copitas, dije, por si la duda, pues les disparamos. Sí. Entonces ahí fue cuando nos eh, vimos a este sujeto que empezó a distorsionarse su rostro, empezó pues, a ponerse así como que muchas venas y rojo, así rojo, y se empezó a hacer como más robusto su cuerpo. Okay. Entonces, es cuando nos asustamos, esta persona eh, estaba, se quería como arrancar, bueno, esas ataduras, tenía como sojas amarradas, sí. y, y empezaban a ponerle como pintura en el pecho, no sé qué estaban haciendo, y luego de alguna llena, eso fue cuando le dije, es que a lo mejor está drogado este muchacho, o le pusieron algo y recuerdo que cuando eh, empezamos a ver esa acción, eh, se dieron cuenta que estábamos ahí esas personas y de repente eh, fueron a ver quién éramos, o sea, fueron ella a revisar y yo estaba bien asustado, yo me escondí entre un... no acuerdo que me escondí así, me, me tiré al pasto, pues así bien asustado y me quedé tieso entonces cuando mi suegro, ya vieron a mi suegro, pues también panzón lo vieron y fue ahí cuando ya se asustaron esas personas mi suegro les apuntó con el jefe y a lo mejor pensaron que eran de balas normales, ¿verdad? se fueron y esta persona que tengo que quedó ahí se empezó así como poner, yo yo fui, yo quería desatarlo, pero me quería morder, este muchacho, yo no sé si estaba drogado, y se veía los ojos bien saltados, hacía el cuello bien grande, bien exagerado, y, y la boca como como cico, ese cuando yo me asusté, y le dije a mi, y a, mi, a mi suegro y a mi, y a mi cuña mamá, oye, pues vámonos, sí. y ahí, ahí dejamos al muchacho, ya no supe qué pasó, y el librillo ese que te digo, que, que tenían, se quedó tirado ahí, y al siguiente día fuimos y estaban dos hojas tiradas, y es ahí cuando la, yo las tengo estas dos hojas, y es como un libro antiguo, y se ven dibujos como de un humano convirtiéndose en un hombre lobo. Okay. Escuchos, pues, nos quedamos así sorprendidos, ¿verdad? Porque pues a lo mejor estaban locos estas personas. Sí. Pero yo no miedo la cara de este, de este muchacho que se, que se distorsionó, se cambió. ¿Y qué pasó eh, cuando se empezó a transformar? ¿Ustedes se fueron, corrieron? Ah sí, claro, pues si sí, corrimos ahí lo dejamos atado. A lo mejor no, no era eso, a lo mejor estaba bien drogado y lo dejamos ahí, pero se le veían los ojos bien saltados. Y tengo que como, como un hocico, pues, como tenía gozal, pero ya no era una boca, era como un hocico. Pues yo no sé qué hicieron estos, eh, estos locos, ¿no? Los, Entonces, eh, que eran, los que estaban encapuchados ¿sabes? se fueron. Sí, es que mi suero y mi, mi cuñado la apuntaron con el rifle de copitas, pero a lo mejor se confundieron y pensaron que era un rifle con balas reales y se asustaron. Mm. No, ellos no estaban armados. Mm -hmm. Eran cinco personas. Y dicen que en ese cerro, pues, hay muchas historias, de hecho, está la, lo que es la, así le dicen, la, la cueva de, del diente, la, así le dicen, del diente del diablo, ahí uh -huh. en colima, okay. y dicen que ahí si te llegas a perder o te, o te metes de más de, como muy profunda la, la cueva, son como ojitos de agua, que ya no salen las personas, dicen que desaparecen. Ok, entonces, historias. esto pasó en realidad, tuviste este hombre transformándose en hombre lobo, y, y, y lo has contado y la gente no te cree no, pues se, se ríen como digo que dicen sus rituales, ahí van muchas muchas brujas, mm. muchos como esos tipos nahuales, curanderos hacen sus de hecho en octubre eh, amanecen muchas gallinas negras muertas, muchos gatos muertos eh, muchos pues, así bonitos de vudú tirados y ahí es donde las famosas bolas de juego de Tecomán aquí en Colima dicen que hay brujas A mí no, yo una vez vi una bola de, juego, de fuego pero yo no vi como forma de, de bruja, ¿verdad? yo la vi como de centella. No sé si tú conozcas las centellas. Cuando, cuando llueve hay centellas acá. Son esos, esos, esos, esos relámpagos o esas bolas de energía concentradas. Acá hay mucho. Pero lo que sí es cierto y es verídico es la cueva que te digo. Eh, una vez me tocó de niño, nos fuimos a bañar. Sí. Ahí toda la familia. Y solamente un primo y yo nos adentramos más a la cueva. Y no te miento, yo la vi era como a las 12 del día y salimos y ya eran de noche, nosotros sentimos como las, como si fueran 40 minutos, y se dieron las 9 de la noche, es como si el tiempo no hubiera, hubiera pasado muy rápido ahí. Ok, Cirilo, dices que eres del pueblo, bueno, una parte de Colima, ahí es donde está esta cueva. y Yulay, pues es algo que hasta fecha no, no comprendemos, ¿verdad?, qué pudo ser. Muy bien, pues, ¿tú, tú le crees a Cirilo?, ¿Crees que sí, si hayas visto ese hombre lobo, ese que se estaba transformando? Sí, yo le creo. Yo le creo porque cuando le está contando la historia, no titubea, ni tal es preciso. Ah, o sea que eso es como, no se lo está inventando. No Tú notas inventando. que lo está recordando. Exacto. O sea, la cuenta Disculpe. Andrea. Eh, Perdón, pero, ¿quién es? ¿Tiene su canal, All o algo para seguirlo? No, All <ríe> no. No, pues deberías, a mí esto es muy guapa, hay que hay que ser rendir, ¿verdad? El dinero ahorita que está con un infanz o en una página o en Twitch, ¿ya? Es que, es que es no que, te alcanza, sí. Te, tengo el patrón aquí al lado, entonces no. <risa> no, fíjate que Yulay es muy buena investigadora, eh, yo lo sigo desde hace casi seis años y me gusta mucho su, su contenido, aunque el Tigranje, pero hay que, hay que apoyarlo. Ahorita me pasas, no me das cuenta, Yolai, para, para hacerte una pequeña, pues sí, remuneración. Pues creo que sí, Cirilo, creo que sí. De hecho, mira, va a aparecer en pantalla para toda la gente que quiera apoyarme con un super chat, con una donación, con el PayPal. Aquí está la tarjeta del guardadito Banco Azteca, que está apareciendo en pantalla para que hagan sus donaciones. Está, esperamos la tuya. Eh, ¿Quieres que sea Banco Azteca o quieres que sea PayPal? Pues normal, ¿verdad? Yo también tengo esa, pues acá somos de rancho tengo ese, ese banquito, eh, fiel pero ahorita con gusto, tú has contenido. Pues ahí está mi hermano, entonces en el transcurso del programa esperamos que caiga, de todas maneras suena cuando alguien hace una donación a esta tarjeta, suena y entonces sabríamos que, que nos has eh, dado una donación. Te agradecemos la llamada y que nos hayas contado esto del hombre que se transformó en lobo. Bye. Pues ahí está, ahí está Cirilo que nos llama, es la primera llamada de esta noche y pues esa es la pregunta, lo hicimos en Facebook, hice esta pregunta en Facebook si alguien quiere llamar eh, y nos contarnos algo que sea real pero que nadie les crea aquí en Facebook tenemos algunas eh, respuestas, y vamos a ver y voy a leer algunas. Ah, bueno, ya tenemos una llamada telefónica, vamos a ver quién es. Hola, buenas noches, ¿quién habla? Hola, hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Bueno. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién habla? Buenas habla noches. Raquel Valenzuela. Raquel, ¿de dónde nos hablas, Raquel? Buenas noches. Hola, hola. Hola. ¿Sí, qué? Oh, okay. No, no. Yo quiero contar mi historia. Bueno, pasó hace muchos años, pero me marcó mucho. Yo mi bueno, pasó hace años, pero... ¿Le, ¿Le puede bajar a su transmisión? Porque se encima el audio y está retrasado. Acababa de cumplir 18 ¿Le puede bajar a su transmisión? Porque se encima el audio y okay. está retrasado. Ok, déjame bajarlo. Ok, sí nos escuchó para que nos escuche por el teléfono. Ya, ¿Ya? ahí nos escucha bien. Buenas noches. ¿Ya? Sí, sí. Hola sí. noches. Bueno, mira, yo tenía 18 años y acababa de entrar a trabajar a Pemes a la refinería Madero. Y sí. ya volviste a escuchar y este iba a, a entrar a trabajar a las 11 de la noche cuando yo estaba acostada en la sala de mi casa eran las 8 de la noche y esperaba que, que diera las 11 y me acosté en la alfombra a ver una tele que, de esas pequeñitas que acaban de salir y resulta que Estaban mis dos hermanos Y entramos a trabajar A la refinería Madero en Tamaulipas Y resulta que toda mi sala Se empezó a llenar como de humo, humo gris Y ese humo gris, humo gris Ya no veía yo mis hermanos Pero yo no estaba dormida Estaba despierta Eso no era un, Una parálisis del sueño O algo así, no sé cómo se llama Okay. Y de pronto escuché yo que, que, o sea, oí voces, pero estaban adentro de mi cabeza, no estaban eh, a mi alrededor, pero no era una voz que yo oyera, que era mi voz, eran voces extrañas, y de pronto se empezaron a formar las caras de tres personas, y eran hermosos, eran bellos. Y ellos se acercaron a mí y me dijeron que ellos eran Elohim. Y, y cuando yo los vi, yo empecé, ya sabes, a rezar. O sea, primero dije, Dios te salve, María Llena de Gracia y te reían. Okay. Pero era una cosa como fría, pero se reían. No sé por qué decía yo fría, pero se reían. Y luego les dije. Entonces, empecé así me acordé que decían que diles Maldición se quita todo eso y pues ya saben, toda era petrolera y tenía que decir todas las que me sabía. Entonces se rieron de mí. Sí. Y de pronto mi hermano no me va a hacer que me vea como ellos porque aún me río, me escucho la risa esa y de verdad es, me da todo de miedo. Pero me fui a la Le puede bajar me, Le puede bajar todo el volumen a su televisión. Porque si no no la escuchamos. Le puede bajar todo el volumen a su televisión y nos escucha solamente por el teléfono. ¿Ya? ¿Ya me escucha bien? Sí, se oye un poco lejano. Ahí estamos, ahí estamos. Pero... Ya ahí ya la escuchamos bien. Ya está todo en orden, okay. ahora sí. Entonces, eh, se le presentaron unas personas mientras estaba dormida y le dijeron que eran... No, bueno, no, estaba dormida. O sea, <risa> yo estaba despierta porque estaba viendo la televisión. Ok. No estaba dormida y se le presentaron estos seres y se le dijeron que eran Elohim. Elohim. Ajá. Se me pasó 90 veces o 100 veces durante el horario de trabajo. Ok. ¿Qué son los Elohims? No lo sé, pero es? te voy a decir que en esos 90 veces que me pasó despierto en mi trabajo laborando, yo me quedaba paralizada, parada. O sea, era, estaba en la computadora en el trabajo y me quedaba paralizada. Ok. Pero, ¿cómo Ahora ya me cubrí, ya después de eh, 34 años de trabajo. Uh -huh. Y veo en la retrospectiva porque a mí me dijeron que me iba a dar como un derrame cerebral al final al final de mi, de mi época laboral, algo Así me dijeron. Sí. Y realmente me pasó un día después de que me jubilé de pemes Ok. Um, me dijeron en esas 90 veces que me pasó que iba a tener dos hijos varones y yo no quería y tuve dos hijos varones me dijeron que iban a nacer en Nueva York en mi puta vida iba a pensar que iba a viajar a Nueva York a pedir y, y, a, y si pasó a, a, a, a, Parí, a Parí, José, allá en Nueva York di clases en la universidad de Fort Rojo en Nueva York el College. Y, sí. y, y, y estudié en la UNAM y también estudié en Nueva York fui becada me pasaron cosas extraordinarias yo tengo que darle gracias a ellos porque me hicieron ver parte de mi vida. Y al final, cuando yo ahorita vivo en Sinaloa y vivía en Ciudad del Carmen porque me jubilé a las plataformas. Okay. Ahorita tengo un problema para para hacer, para sacar mi membresía contigo porque me sabe que mi visa está o sea, cerrada, en mi cuenta, no sé pero pues si el banco me llaman que no hay ningún problema, voy a tener que cambiar de tarjeta. Ok, qué, qué raro, sí, sí, de pronto ha sucedido eso de que ya el banco rechaza estas compras por internet y demás, yo acabo de pasar lo mismo con mi transmisión, tengo que pagar para tener este servicio de transmisión y no podía entrar precisamente porque mi tarjeta rechazaba, pero bueno, le hice varios intentos, volví a meter mis datos y ya se pudo, afortunadamente. sí. Y pues te quería contar eso porque realmente siento que me dijeron toda mi vida y no sé por qué. No oh. me sorprendía nada que me pasara. ¿Y por qué usted no quería, quería, quería dos ver, dos hijos varones? ¿Por qué no quería dos hijos varones? No, yo quería niñas. Okay. ¿Y cómo les puso a sus hijos? A uno le puse Jason. Jason. Y a otro le puse Evanue. Jason y Emanuel. Ok. ¿Y por qué, Jason, ¿por qué, ¿por qué le gustó ese nombre? Porque justo cuando me estaba aliviando en el hospital de COVID en Nueva York, estaban viendo una película que era Jason. <risa> ok. Ok, dijo, no, pues Jason se va a llamar este, este niño. <risa> Pero sí, me dijeron que iba a viajar a España, que iba a viajar a Canadá, a Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, a todos esos lugares y yo no lo quería y de verdad lo viajé. Sí pudo, o sí sea, viajó. muy agradecida. O sea que le dijeron toda su vida, pero no, no escuché bien. ¿Quién le dijo toda su vida? Los que me dijeron que se llamaban Elohims. Ah, los Elohims. Le dijeron toda su vida. Sí, es verdad, y a mí no me lo creen. No me lo creen la gente que es de por aquí. Ajá. Pero la familia, mi familia sí me lo cree porque saben que, que es verdad, yo lo han visto. ¿Y esos Elohim eran igualitos los tres? Sí, los tres tenían una cara muy bonita. Más que yo. Ah, pues mira, si le pregunto a a, a, a tu novia que está ahí, así que le va, pues. <risa> Sí. No ok. Tira, papá, porque tú. ¿Pero ¿Se veían angelicales estos seres? No, se veían, se veían muy serios. Pero había algo, ellos no hablaban, hablaban dentro de mi cabeza, pero no era uh -huh. mi voz, era otra voz. De hecho, cuando yo, cuando eso se me quitó, se me quitó porque mi hermano me partió. Pero yo sabía lo que es parálisis del sueño, porque... Yo trabajaba, estudiaba en la universidad, trabajaba y, y todo el día me iba de rol con mis amigos, o sea, los viernes sábados y domingos yo no llegaba a mi casa por andar en, ¿En, la fiesta? en el baile y todo eso, ¿no? Pero yo sabía que estaba muy cansada de mi cuerpo, pero mi mente todavía estaba activa, así que sí sabía lo que era para decir el sueño, pero esto no era fue para decir el sueño. Estaba ustedes perfecto de hecho, cuando mi mamá murió hace como siete años, tres días antes de que ella muriera, yo fui a su casa, la visité desde Nueva York. Sí. La fui a visitar, nada más para decirle que tenía tres días para que se despidiera de la gente uh -huh. o pidiera perdón a quien lo hubiera dañado. No, y no sé por qué, pero eh, yo oí eso en mi mente y se lo dije a mi mamá. Y sí, me los tres días. O sea, todo se fue cumpliendo. De verdad, sí. ¿Por, ¿Por qué considera usted que estos seres la hayan elegido para decirle toda su vida? Mm, no es que me hayan elegido, es que yo siento que en ese tiempo estaba no sé, yo rato. dice que uno vibra de acuerdo a las situaciones que tiene en su vida sí. yo sentía que estaba en una muy buena vibra no, no tenía buena vibra acá. usted se drogaba y hacía cosas feas Discarriada. Sí. sí, yo me drogaba o sea, yo, yo llegaba borracha me metía por la ventana de la casa mi mamá me, me recibía con un chanclase y yo le decía, pero no siento nada, uh -huh. sí. no me importaba, pero, pero siempre me dijo, haz lo que quieras, pero gradúate de la universidad, y, y yo lo hice. ¿Y se graduó o sea, de qué? ¿De qué se graduó? De Ingeniería en Sistemas Industriales. ingeniero en Sistemas Industriales. En Nueva York. Ajá. En Nueva York hice una matemática, física y química. Ok, ok. Y, y vivió todas estas experiencias de los Elohim que le dijeron. Sí. ¿No le dijeron cómo terminaría su vida? Um, me, me dijeron que cuando tuviera 74 años ya ve, ellos veían a negro. Ya no me veían ahí. Ok, y 74 años, ¿cuántos años Yo tiene usted? Yo tengo 53. Tiene 53, o sea, 54. falta mucho. tengo para darle mi vida. Ok, entonces, ¿usted, usted que, que se siente ya con miedo de que pueda llegar esa fecha o se siente contenta y, y realizada? Estoy contenta y realizada, no por mí, sino porque ya mis dos hijos trabajan allá, son uh -huh. ciudadanos, Estudia uno, el otro ya se graduó. Y yo le entregué a mis hijos a la vida, así que yo me puedo ir cuando yo quiera, o sea, cuando Dios quiera. Ok, Andrea, no tú. La a ver, vamos a preguntarle a Andrea si le tú le crees a la doñita esto? Mm, sí, sí. ¿Sí Digamos le crees? que sí, sí. ¿Sí, ¿Sí crees sí. que tres seres le dijeron toda su vida? Sí, aunque, aunque no creo que pues, de pronto los haya visto, sino que de pronto se los soñó, los vio como una visión. Que no, no que sé. estaba despierta. ¿Verdad que estaba despierta? Sí, estaba despierta. Ok, pues, ¿qué, qué historia más impresionante la suya? Sí. Uh -huh, gracias. Entonces, ¿esto lo ha platicado y la gente no le cree? No lo platico cualquiera, pero cuando lo he platicado, no me dicen que no, ni dicen pero Toda mi familia sabe que fue cierto. Ok. Bueno, usted tuvo una experiencia eh, muy extraña un, a una experiencia de estos de la Matrix, ¿no? Pues yo digo que sí. No sé. Muy bien, pues se escucha gracias, muy alegre. Gracias. gracias a ustedes por llamarnos y contarnos. Bueno, pues, tengo para quitar eso de mi tarjeta porque es con la que me pagan pues, y me dice que no me no puedo... Mejor en el, el Patreon, ya es, ma, es mejor, digo, ahí sería mucho más sencillo y, y me ayudaría más. ¿Qué es Patreon? Porque yo iba a comprar una que dice de 39 pesos. Ajá, es como lo mismo exactamente, pero en Patreon. Ahorita vamos a dejar el link aquí en los comentarios para que usted pueda ah, ver. Sí. ¿Sale? Ah, bueno, gracias. Bye. Gracias por irme. Gracias, gracias. Pues ahí está la llamada de la doñita de los Elohim. Por favor, si ¿sí hay un eh, moderador que pueda poner mi Patreon en el, en el chat. O a ver, déjenme ver si yo puedo hacerlo. Sí, pero me van a esperar. A ver, vamos a ver. Patreon. Eh, ahí está, exactamente. Tenemos una llamada más de alguien que tiene una historia. Eh, a ver, bueno... Sí bueno bueno ok se arrepintió se arrepintió vamos a recibir más llamadas el número de whatsapp está en la pantalla y de todas maneras aquí tenemos eh, comentarios en la página de facebook eh, aquí alguien nos menciona en esta pregunta de cuéntame algo que sea verdad que nadie te crea eh, Dice Eric González, en ocasiones me doy cuenta que estoy soñando y nunca lo he dicho porque van a decir que es imposible y que estoy loco. Es decir, Eric González, que nos escribió aquí en Facebook, eh, más o menos nos está diciendo que sueña despierto, que empieza a soñar despierto. ¿Tú crees que sea posible eso? Pues si tiene algún problema mental o si tiene alguna cuestión como, como alguna condición o algo así, puede ser posible. Pues, pero yo no entiendo si ser como alucinaciones o, o cómo es pues, soñar despierto. según con la ansiedad, puede ser que, que sucedan cosas raras, ¿no? Eh, buenas noches, ¿quién habla? Ah, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, ¿quién habla? Buenas noches. ¿Cómo estás? <coughs> Perdón, me llamo Tino Vallejo. ¿Tino? ¿Sí? Tino Vallejo, ¿de dónde nos hablas? De Santiago Coahuila. Saltillo Coahuilo. Tin, tino, pues gracias por, por la llamada. Eh, ¿Nos quieres contar algo que sea verdad y que nadie te crea? Sí, mira, uh, la verdad, aquí en la colonia, bueno, en la colonia donde yo mis papás, en pues, eh, agarraron muchas cosas este, del tema paranormal, pero lejos de lo paranormal, no hubo un tiempo que estuvieron pasando cosas un poco más tiradas a, a la ufología. Este, entonces, pues por ahí me tocó vivir un par de cosas medio extrañas. Una de ellas, este, para no hacerte largo el tema, porque sé que tiene mucha gente esperando. Una vez yo bajando del segundo piso y me asomó por la ventana, este, y mi papá tenía yo que cerca de la casa tenía carros ahí, pues que desmantelábamos para vender. Y veo una persona que está agarrando un carro del orilla y lo está como como cuando quieres mover un carro para estar jugando, que lo está levantando, pero esta persona se veía totalmente desnuda. Este, y bueno, fisionomía de un atleta olímpico, una persona de 1'90, exageradamente musculado, este, y en el momento entro como, en, pues no como en pánico, sino como que me saco de donde, y de repente me cae el 20, que pues soy dispuesto atrás de tu casa, Grita, le habla la copa, no sé. Sea, y me sale de, de, de, del fondo de mí y gritarle. Y volteé y me ve, y cuando me ve, camina hacia la barda, pero camina como si estuviera en su casa, como si, como si él pudiera andar por allí haciendo lo que quisiera. Y bajo, bajo corriendo yo y me preguntan qué pasó. Les comento pues, que hay alguien atrás. Esta persona se para en la orilla de la barda, dentro de mi casa, tiene como un 75 de alto. Sí. Y se nos queda viendo y brinca. ¿Brinca? Y, brinca al otro lado de la barda, sí, pero brinca totalmente recto, o sea, sin, sin doblar las piernas, sin a tocarse de la barda, sin... O sea, yo en, en, ese, en ese entonces, yo practicaba atletismo, este, y practicaba todos los días, todos los días, todos los días, y llega a brincar esa barda, pero pues como persona normal, que corres, agarras vuelo, saltas, la tocas con las manos y dices al otro lado este, yo brincaba vallas, pero voy pues, de un metro treinta, un metro cuarenta, pero no una barda así, mejor de esa manera entonces cuando vemos que brinca, corremos, a ver y a lo lejos, atrás de la casa hay un baldío, a lo lejos, pero a lo lejos, estoy hablando como doscientos metros se ve dónde se van moviendo las, las hierbas. Yo en ese entonces, pues yo hacía como 10,10 10 en 100 metros planos. Mm. Y te lo juro que yo así como vi lo lejos que iba, yo dije, no la no alcanzo ni la mitad. Okay. O sea, ni, ni corriendo todo lo que uh -huh. yo dé, ni aunque no hubiera ramas, yo creo que pudiera haber corrido tanto. Este, y pues se nos quedó bien impregnado. Seguí todo eso, la gente aquí en la wow. colonia de mis papás empezó a comentar que veía muchachos saltando de un techo a otro. Sí. Este, y hay un puente, hay un canal, como a 100 metros de aquí, las casa, de la casa de mis papás, y una, un señor, su esposa que andaban caminando al perro, dicen que venían corriendo unos muchachos, y que ellos los vieron que iban jugando, pero que cuando llegaron a la orilla del puente, brincaron el puente de un lado al otro. O sea que era una persona desnuda que andaba brincando entre las casas. Sí, pero cuando lo, a, lo, a lo que voy, independientemente de lo desnudo, yo sé que suena medio, medio obsceno. Este, la gente que dice que los veo brincar en el canal, dicen que brincaban de un lado del, del canal al otro. No sé si me explico. Ok, de, de, una, de una parte a la otra. O sea, brincaban todo el río. O sea, no podía... No, el canal. El canal no, este, no podían hacerlo estaba... Bastante anchos, supongo. Sí, pues mmm, me imagino tiene unos... Le he perdido 10 metros de, ancho, no. metros de ancho. No sé cuánto tenga ancho en canal. Ok. Este, entonces fue un momento en el que aquí mucha gente empezó a contar de eso. Siempre ha habido historias aquí de paranormal. Sí. Porque es una colonia muy... Que se presta para eso. Hay la, incluso aquí enfrente, hay un lugar que le llaman la cueva del diablo y han pasado un montón de cosas. En tiempo de la revolución hubo fusilados sí violaciones y cuánta mm -hmm. cosa, pero hubo un momento en el que empezó a pasar todo este tipo de cosas, ya no a lo paranormal, sino un poco más este, de pues que veían gente extraña corriendo en el, en el monte y, y, y ese tipo de cosas. O sea, entonces, seguidito de eso, mándeme. Ajá. Sí, me, me estoy imaginando esta escena y me parecen como si fueran entonces mutantes, pues yo lo relacionaba más, no sé, no esta persona que te digo que, que, que vi, yo para mí si me preguntas, no, que es un alien? ¿qué es esto? que es lo otro? No, pues para mí parece un atleta, pero lo extraño es la manera en la que brincas. Porque, Saltan recto con sus piernas. Sí, exactamente. He visto mucha gente saltar. Uy, este es mucha Mucha altura, mucha longitud. Este, nunca había visto a alguien saltar así sin que doblara sus piernas, con esa facilidad, este, que al momento de correr tú te asomes y ya lo ves como 400 metros hacia adelante en menos de 5 segundos. Este, eso fue algo que a mí me impactó y me, me dejó con muchas dudas. Yo todas las noches salía y salía y salía y salía porque yo en ese momento de mi juventud yo me sentí imparable en los 100 metros planos y yo no, yo no entendía cómo alguien podía correr tanto. Okay, Este... Entonces, como a los dos meses de eso, llegamos tarde nosotros a una fiesta, como típicos adolescentes, eh, nos cerraron la puerta de la casa. Y en el techo de la casa de mis papás, cuando pues subimos, tratando de meternos por la ventana, pero no, no pudimos. Entonces, yo y la persona que venía conmigo un amigo, nos quedamos en el techo de la casa, optamos cuidar por ir al Super 7 por papas y cocas y, y eso. Y nos quedamos en el techo ahí y dijimos: No, pues hasta que ahora, así si que a ver si nos abren la puerta. Y en el mismo baldío, donde te digo que esta persona corrió, estaba un caballo relinchando pues, y había una esferita azul que le daba vueltas al caballo. Sí. Entonces, como que esta esferita, como que lo quisiera levantar, pero el caballo lo único que hacía era que reparaba y se quejaba. Entonces, pues, era nuestra duda de vamos o no vamos, vamos o no vamos. Y fuimos, le dimos la vuelta al terreno. No nos metimos por el monte, sino que le dimos la vuelta por la orilla de la carretera, tiene una entrada y llegamos y el caballo estaba acostado no se veía lastimado, no se veía nada, pero no se levantaba y nomás como que respiraba muy fuerte, entonces ya nosotros fue como que ¿sabes qué? mejor vámonos, porque entonces al fin y cuentas pues no podemos hacer nada o sea, ni, ni por el caballo, ni por lo que estamos viendo, pues no entendemos nada que, que lo que esté pasando y lejos de, de solucionar algo no nos va a pasar algo por andar de curiosos este y pues eso, eso fue lo que pasó aquí en, la, en, en esa colonia. tengo muchas muchas personas en ese, en ese entonces, en ese año, era seguido, era por semana que alguien decía, no, pues que una persona por aquí, vimos una persona por acá, vimos una persona. Acá, vimos una. Entonces, este, esa es mi, mi anécdota. Te digo, tengo mil anécdotas en cuestión aquí a, a lo paranormal, pero algo que sí me ha impactado fue eso. Porque, pues a veces lo paranormal tú si crees que viste un fantasma, y dices, me creo que lo vi, pero cuando ves a alguien físico, este, y que más personas lo vieron contigo, pues trata de convencerte, o más bien te entra en la cabeza, pues no estoy loco, algo aquí pasó y, y no ah. sé qué fue. Entonces, eh, ¿has contado esta historia y la gente no te cree? No, no, no pues mi papá me cree y, y, la, y, y mi hermano me, me creen porque aquí están conmigo, pero a veces le hemos contado a la gente y dicen, ah, pues no te creo. ¿Cómo es posible que una persona, digo, pues, yo no te estoy diciendo que yo sé que es posible. Simplemente yo tampoco sé cómo es posible. O sea, no es como que, como de que yo te trate de convencer que fue real. Solo te lo, te lo estoy contando y si tú me preguntas, ah, entonces tú crees que es real. Pues, no, no ni a veces ni yo mismo puedo creer cómo es real, pero es algo que vimos. Es algo que sucedió y, okay. y no puedes convencer a la gente que te crea simplemente pues se lo cuentas en momentos que están contando anécdotas, por pues lo cuentas, y hay personas que me dicen, me ha tocado personas que me han dicho, este, una persona de argentina me dijo, vimos algo similar, vimos una persona que, que nos andaba robando, que nos andaba robando comida, que teníamos ahí en, en, en un como garage, y cuando salimos a correr, lo saltó, y saltó y cayó arriba del techo, y pues no nos lo podemos explicar, como alguien salta y cae arriba del techo, Digo, pues ándale exactamente así me siento yo, no me lo puedo ni explicar yo mismo, simplemente sé que lo vimos. Es como la película esta de eh, Men in Black, la primera, donde está corriendo este Will Smith al extraterrestre, este humano que está, bueno, es este extraterrestre que está como con disfraz de humano, y pues hace esas piruetas y sube exactamente. De, exactamente el edificio, entonces pareciera que tú viste algo así, pues est estuvo chistoso, la verdad estuvo muy chistoso porque lo primero que nos dice mi mamá, no van a decir nada, porque pues aquí mi, mi mamá, a veces decíamos nosotros, no, pues que dicen que asustaron, mi mamá era como que ya entraba en pánico y fue como mejor nadie diga nada este por mucho tiempo nadie dijo nada pero si sí, sí teníamos esa, esa duda de qué fue, de qué pasó este algo chistoso que yo notaba y van a decir, no, pues qué observador. Es que la persona pa pareciera estar desnuda, pero pareciera que fuera una licra. Es más, yo soy muy escéptico. Yo, yo sé alguien me dice, no, que era alguien este, totalmente desnudo. Yo puedo decir, a lo mejor no, a lo mejor trae un licra. Porque se veía chistoso su, su, su piel. Plan. Se veía chistoso como si fuera un, una licra, como si fuera un, un traje. Ok. Este... Uh, hasta donde yo voy, yo hubiera dicho: No, pues es alguien que nos está jugando una broma, es alguien que nos quiere saltar, es alguien que nos quiere robar. Pero lo único que yo no me explicaba era cómo brincó. Sí, cómo podía este, hacer esos, esos saltos. Y es chistoso, y es chistoso, y a veces lo cuentas. Yo, por ejemplo, veo aquí este, la gente como está ahí y, y de cuál se fumó, y de cuál, <risa> bueno, pues alguien que nunca he hecho drogas, nunca en mi vida toda mi vida ha sido el deporte, este, y, y yo también, cuando, si yo lo escuchara a otra persona, yo también diría, pues hay un fumado, hay un fumado sí. el, este, lo que está diciendo, pero este, la realidad es que así es, y a veces uno se, pues son cosas que no estás preparado para ver, y, y te sacas de onda, como una vez nos pasó una muchacha aquí en la colonia, que llegó un hospital, no, es que hay una bruja en mi casa, hay una bruja en mi casa, y nosotros también fue como un chico ahí ya sé, sí. una palabra, perdón, sí. este... Y, y de que no no quiero entrar no quiero entrar y nosotros bueno vamos a acompañarla para para que ya ella esté tranquila eh, vamos a saber y dicen unos chavo, nosotros vamos por acá nosotros vamos por acá ya nomás le enseñamos que no hay nadie pues ya que que se quede tranquila y nosotros seguimos jugando fútbol y entramos a la casa y echamos la lámpara y lo primero que vemos al fondo es una señora parada y todos nosotros como que en pánico como que ay, chicas, sea, si que, había una bruja fue, ¿o o sea, quién era pues, bruja? No sé. No, no, yo no te puedo decir una bruja o un fantasma o lo que tú quieras. Simplemente es que vimos a alguien ahí parado y, y no estás preparado para verlo porque ni tú crees. O sea, tú dices, no, pues no va a haber nada, no hay nadie. Estás convencido en que no hay nadie. Y te asomas y ves a alguien y es como que, ay, chingos, ¿qué, ¿qué pasó? Este, le seguimos hasta adentro, buscamos y, y no había nada. Entonces... Cómo le explicas a esa muchacha, o cómo le mientes, o cómo le dices, no, pues estás loca, no, no hay nadie. Si claro. tú estás viendo a alguien, o es sea, si, así, si tú estás viendo a alguien ahí, ahí parado. Claro. Nada, lo que optamos esa vez fue quedarnos todos ahí haciéndonos mensos en la banqueta, platicando hasta que amaneció. ¿Mm? Este, uh -huh. Pero te digo, son cosas que no, no te esperas. Y, y es gracioso. Y, y si le cuentas esto a la gente, yo también, si alguien me lo cuenta, a lo mejor yo también me estuviera riendo, y también estuviera diciendo, este. Eh, pues, están tan locos o están fumados o con o, qué se drogó, pero, pues, la verdad es que, que no. Ok. No, o sea, este, son cosas que ni tú mismo te puedes explicar. Claro. Muy bien, mi hermano, pues, te agradecemos que nos hayas contado esta historia que no nadie te cree, pero que tú dices que fue verdad. Te agradecemos y, y si tienes más historias después, nos encantaría que en otra próxima transmisión nos contaras una historia más. No, pues muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, pues, claro, cuando, cuando gusten anécdotas hay a montón. Ya ves que uno siempre anda de curioso buscando donde no y, pues, terminas viendo cosas o pasando por cosas, pero, pues, esa es, la que, esa es la que tengo así como que quería sacar del pecho porque siempre me he intrigado, pero, pues, muchísimas gracias por el espacio y, pues, que tengan muy bonita velada. Muchas gracias, gracias. Saludos. Bye. Saludos. No. Pues yo lo único que no le creí de todo esto es que nadie le ganaba en los 100 metros planos. Sí, pero, pero ahí ¿sabes qué pasa? Que como lo vio tanta gente, ahí sí tocaría como corroborar la, que sea la misma historia. De pronto uno dice, ah, bueno. No, pero yo lo que no le creo a él es que nadie le ganaba a él en los 100 metros planos. No, sí, no, eso sí, no. <risa> bueno, bueno sí, aquí con la mamá de quien, bueno... Hola, ah, habla Laura Barragán. Buenas Laura. noches, Laura Barragán. Hola. Hola, Andreita, hermosa. Hola, Estoy Laura. Estoy llamando para, para saludarte, linda, de verdad, qué gusto que estés hablando de tu amorcito hermoso. Eh, ahorita aprovecha de cómetelo a besitos y de verdad, eh, mi llamada es más que nada para decirte bienvenida. Gracias, Laurita. Es un gusto enorme conocerte, linda, de verdad. Eh, no me imaginaba que estuvieras así tan, tan chula. Gracias, Laurita. Y eres una hermosa, de verdad. Te agradezco muchísimo eh, tu apoyo en los en vivos, eh, de tus comentarios tan hermosos para conmigo. Eres un, un, un, un amor de verdad. Gracias, Laurita. Oxlack, te sacaste la lotería con esa mujercita hermosa que tienes a tu lado. Gracias, Laura. Pero aprovechando que estás aquí, tú tienes muchas historias. Sí. Nos gustaría que nos dijeras algo que es verdad y que nadie te ha creído. Ok. Yo les voy a contar algo que a mí no me sucedió. Le sucedió a mi papá y que en sus tiempos de él quizás muchos no se lo creyeron. Posiblemente, mira, no posiblemente. Esto no es eh, terrorífico. Es algo muy hermoso que yo a la vez lo veo cuando papi no lo platicaba. Eh, en una ocasión yo les dije que mi papi vivía en el estado de Acambay. Sí. En el estado de Acambay por los años, ¿qué te diré? 40, 41 eh, falleció su, su mami de mi papá, ellos quedaron en la orfandad a muy cortita edad, te estoy hablando de entre los cinco o seis años que tenía mi padre, en esos tiempos eh, las casas estaban a kilómetros de distancia de una a la otra, posteriormente a esto mi padre era el encargado de llevar el poco ganado que tenían a pastar al otro lado del río de donde ellos vivían. Eh, a la falta, la ausencia de mi abuelita, eh, mi abuelito se tuvo que ir a otra ranchería porque pues lamentablemente en esos entonces los hombres pues no podían quedarse sin la mujer porque tenían que atender eh, pues... Ahora sí que la casa que había quedado ya sin, sin la esposa, ¿no? Entonces el abuelito dado a esa tarea los dejó solitos. Sí. Entre ellos se quedó mi padre, que contaba con seis años de edad. En esa ocasión cuenta papá que al momento de irse a pastorear a las ovejas y al poco ganado que tenían, eh, vino una tormenta la cual hizo crecer el río y papá ya no tuvo oportunidad de regresar para la chocita donde ellos vivían ok eh, mi padre eh, pues era una pro, una una pobreza extrema eh, porque pues andaban descalzos su ropita era de manta eh, no había quien les cocinara a pesar de que había familia pero era familia que por la distancia pues no, no les podían atender. Tenían mm. que comer, pero no había quien les preparara la comida. Eh, mi padre en esa ocasión que nos cuenta se queda, y, y los, los que iban también a esos lugares a pastorear, eh, y hacían chocitas okay. en donde se quedaban, pero ya eran personas adultas. Entonces en esa ocasión mi padre pues se fue sin comer, no llevaba nada en su, en su mochilita y, y pues mi padre todo empapado de, de la lluvia, eh, dice que se mete a esa chozita la cual encontró entre, entre el campo sí. y que tenía mucha hambre. Y dice que al momento que él voltea a donde había un... este como un fogoncito dice que encontró él lo nombra así que encontró dos gordas eh, de, de masa eh, en esa en esa este en esa fogatita bueno no fogata que fue lo que les dije en esa este donde Ahí. los que eran adultos podían cocinar okay. eh, y, y dice papá que estaban calientitas, esas gorditas. Okay. Estaban calientitas, esas gorditas de masa. Cuando papi nos contaba esa historia, a mi papi se le salían sus lágrimas, porque él nos decía, yo creo y siento que era mi madre, que de alguna manera Dios eh, le permitió eh, que eso llegara a mí porque sabía mi madre la necesidad que yo tenía del hambre que tenía. Eh, aquí la situación es de que el papá nos dice esto, y se, a mí se me hace increíble, pero lo creo porque lo contaba mi papá, eh, que, que esa situación de él, el ver en esa necesidad que él estaba tan pequeño de seis años sin comer, todo mojado por la lluvia el no poder haber regresado a la chocita donde ellos vivían y con el hambre que él tenía milagrosamente aparece ese alimento ahí y que lo sorprendente de esto es que estaba caliente lo que estaba ahí Sí. cuando te estoy hablando que las casas que había estaban de una a la otra a kilómetros y por la crecida del río pues era imposible que alguien en ese momento dejara unas gordas de masa ahí calientitas. O sea, es como si se lo hubieran Entonces, puesto ahí su, su mamá. Exactamente. Eso es lo que mi padre mantuvo siempre en su pensamiento y en su corazón, que, que eso fue como, como de su mami. Un, un, un, de decir aquí estoy contigo hijo y no te estoy desamparando eh, y si regresan los seres que se van, no lo sé pero yo sí le creí a mi papá yo sí le creí entonces si ahorita se está tratando esto de los relatos de historias que nos han sucedido y que no nos creen yo te cuento esta historia que a mi padre le sucedió y quizás muchos no se la creyeron, pero yo sí. Yo sí, porque, porque yo recuerdo las lágrimas de papi. Y, y digo, no dudo que, que sí haya sido un ángel hermoso, siendo mi abuelita quizás, no lo sé, eh, quien haya puesto ese alimento para mi papá ahí. Ok. Ok. Pues qué bonito, sí. si, si esto fue algo sobrenatural, fue que su mamá le haya hecho unas gorditas desde el más allá para que pudiera alimentarse en esas condiciones. Pues sí. bonito relato. Bonita historia. O, o, posible, o posiblemente no haberlas hecho, ¿verdad? Porque hablamos que para Dios nada es imposible. Quienes somos creyentes... Sabemos que para Dios nada es imposible, para él todo lo imposible le es posible. Entonces, si él hizo descender el maná del cielo cuando, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando estaba en cautiverio, uh -huh. y hizo descender maná del cielo para que ellos se alimentaran, yo no dudo que, que Dios en esa misericordia para con mi padre de, de ser un niño en la orfandad, haya tenido eso para con él. Mm. Entonces, esas cosas para mí son más que sobrenaturales, para mí son como esos milagros inesperados y, y unas bendiciones hermosas. Oye, Qué oye. bonita historia. Está bonita la uh -huh. historia, ¿verdad? Le mandamos un abrazo, Laura. Gracias por esta llamada. Gracias, esta gracias a ustedes. Y Andreita, te lo repito, estás bella, de verdad, hermosa. Gracias, Laura. Muy bonita tu preciosa. historia. Gracias, linda. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga a ti y a todos tus seres amados. Le mando un saludo a, a, a, a, Sara, a, a este Saravia. Eh, que sabe que, que siempre que pido permiso me dice, sí, sí, doy permiso, pero uh -huh. con, con, con la condición de que me saludes. Entonces le mando un fuerte saludo al gran amigo Sarabia y ya cumplí, ya cumplí, uh -huh. Sarabia. Les dejo muchas bendiciones a toda la legión, que Dios les guarde, les bendiga y gracias, gracias por la atención que me dan. Son un amor y en verdad los quiero muchísimo. Y que Dios me los bendiga y pasen una noche bien bonita. Y aquí seguimos al pendiente de tus en vivos y de todo cuanto contenido subas, Oxla. Ay, qué padre, qué Besito. buena onda. Gracias. Besito, Laura Gracias, Gracias, Andreita. Muchos más para ti. Abracitos para tu alma y besitos para tu corazón, preciosa. Gracias, Lau. Besito. Besitos, bye bye, chicos. Bye. bye. Imagínate esto para eh, en la Biblia, Dios hace eh, que llueva maná para que los hebreos se alimenten en el desierto ¿no? y eh, como estamos escuchando esta historia, unas gorditas Ajá. o sea, es regional, sí. ¿no? Mm. si fuera un italiano a lo mejor le aparece este, pizza la, ¿las gorditas están hechas de qué? ¿Cómo de maíz de maíz? De maíz. Mm. Si, si yo me perdiera en el desierto y me diera Dios de comer unos tacos de suadero en el desierto, ¿no? o sea, es milagrazo, <risa> difícil. milagrazo, pero puede ser posible, puede ser posible, Gabriel Aguilar, ¿cómo estás? Buenas noches, mi hermano, déjame un segundo, Hola. Gabriel, déjame eh, regañar a la gente en el chat, porque no ha habido ni Ajá. un super chat, ¿qué pasó, gente? Porra. Ni un super chat, nos vamos a ir temprano entonces, sí. a ver, Gabriel Aguilar, ¿cómo estás, mi hermano? Aquí te presento a mi novia, Andrea, Hola, Gabriel, Gabriel Aguilar. ¿cómo estás? Mucho gusto, Andrea, aquí estamos al pendiente del programa, qué bueno que ya tiene compañía, sí. porque hay veces de que lo vemos un poco nervioso, ahora lo vemos más, más tranquilo. Uh -huh. <risa> sí. <risa> ya, aquí me está pellizcando la okay. pierna y el brazo, ya no puedo hacer chistes y cosas así, pero bueno mi hermano, cuéntame. Hola, hola, mira, ya te voy a contar unas historias antes. Ahorita tengo dos historias <coughs> cortitas, este, como dices tú, que, que has vivido y que nadie te cree. La, la primera historia te la voy a contar, es una historia que me contó mi madre. Sí. Eh, mi madre todavía, todavía vive, este, es inválida. Entonces, este, un día que ella enfermó me la llevé a vivir a mi casa. Y este, nosotros teníamos una, una gata, que todavía existe, la tiene mi esposa, yo me separé de ella. Pero esa gata es una gata grande, una gata de ambora, muy grande. Entonces, cuando yo llegué a la casa a vivir, a, a mamá me comentaba que la gata no la quería. Ok. Entonces, yo le decía que por qué, y yo pues yo trabajaba, ¿verdad? a mí iba a trabajar, y cuando llegaba, a veces veía mamá ya acostada y encerrada en su cuarto que tenía. Yo le digo, mamá, ¿no va a levantar a cenar? Dijo, sí, hazme un café. Y me platicaba aquí sentado que, que, este, que una vez eh, iba al baño y me cuenta que la gata se le atravesaba entre la silla para que no viera. Entonces yo le dije, entonces, ¿eso es lo que hace usted que dice que no, que no la quiere? va Y ella me decía, no, lo que pasa es que cuando ella va a pasar, porque ya ves que cuando son gatas de casa, tienen su arenero y todo eso, sí. Va, domésticas. Sí. Entonces, ella decía que cada que pasaba, que pasaba para el arenero, tenía que pasar por un sillón donde mamá se sentaba a ver la televisión en la sala, y volteaba y la veía, y la veía con ojos así de maldad. Entonces, pues claro. mamá, ya ves que hay, hay, hay señoras mal habladas, mamá es mal hablada, y le dice, ¿qué te es Chingada le decía, entonces en una de esas que le decía, se quitó la gata, pero regresó, dice que se le quedó viendo y le dijo, no me molestes, que la, le habló la gata. ¿La gata le dijo eso a tu mamá? Le dijo, no, no me molestes. No me molestes, pero tenía una voz gruesa, no era voz de, de, de una gata, ¿verdad? por eso no es una me molestes. Que, que no me pueden creer. Entonces, eh, pues yo haz <risa> de cuenta que Manches. pues no le creí, no le creí ni yo, sí, sí. pero haz de cuenta que, que en un día que yo llegué de trabajar y llegué más temprano y la, y la ventana de la entrada de la sala tenía la cortina abierta un poquito y yo pude asomarme antes de entrar a mi casa, hacía un poco de frío y donde estoy yo donde estoy yo viendo así, te digo, estamos hablando de hace, no sé algunos cinco años Wow. del miedo que me dio a mí de ver la acción no tuve chance como dicen verdad tienes que tener alguna alguna foto un video, ¿verdad? sí pero a mí lo que se me ocurrió fue que ella quería atacar a mamá porque ella iba hacia el baño y yo volteo y la gata estaba parada en el baño o sea, o sea no estaba ahí estorbando acostada que no entrara no estaba parada con las manillas pegadas a la puerta si ¿sí me explico como si estuviera estorbando entonces yo abro la puerta y la gata se va para el suelo y se mete bajo de la mesa. Y luego y me dijo mamá, ¿ya vistes? Y le digo, ¿qué pasó mamá? Es que yo pensé que habías visto que la gata no me dejaba ir al baño. Y total, yo sí vi esa acción, pero más nunca yo vi que hablara, ni que le hablara a mamá. Entonces, pues me separo y te digo, la gata todavía existe. ¿Todavía Después, existe? Todavía existe, la tiene mi esposa. Y la tiene, haz de cuenta que, que, que la tiene ella en casa de donde vive con su mamá y mis dos hijos, y la tiene ahí todavía. Y yo le platiqué la historia y ella no me, nunca me creyó, entonces, ahí donde ella vive, nunca ha visto nada raro de la gata. Sí. Lo que sí me ha raro es que la gata, pues, fue muy inteligente, yo veía que llegaba de, de trabajo y cosas así, pero cuando yo estaba con mamá viendo la tele... Haz de cuenta que cuando iba a llegar mi esposa también de, de con su mamá del trabajo, la gata iba y se estaba asomando a la ventana esperando que llegara. En el momento exacto que llegaba, la gata se asomaba a la ventana. Wow. Y esas son las historias que, que uh, sí uy. te quedan pensando, ¿va? te quedas pensando, porque sí he, he buscado en internet y así en videos que ha habido gatos que hablan. Es que, Entonces, sí, pues te digo, hay no historias. Le creo, no le creo a la verdad, pero ella me lo pregunta. Eh, tendrás una foto de, de la gata o sea porque eso no es normal porque si sí, uh -huh. hay como historias Mira, donde dicen que de pronto los animales han hablado ¿tú crees sí, eso? pero sí creo que la gata de pronto haya sentido algo como su, sus energías no sé porque los animales suelen sí. eh, sentir malas energías sí. o cuando la gente está enferma así. ok pero que haya hablado así pues yo lo yo he, he que escuchado no. y lo que he sentido, porque me ha tocado sentir, es que los animales sí son, o sea, como los gatos son los más inteligentes, mm -hmm. que cuando tú lo tratas mal, sí. el gato se porta mal, sí, sí, igual porta inclusive mal. tú le hablas, ya no te hace caso, o igual ya no viene. Mm -hmm. Pero me ha tocado ver eso, ma, no lo que me platicaba mamá, y así se quedaban solos ahí, como rivales ahí te digo, si te digo oh, si te por ahí una fotito, te la voy a mandar en el whatsapp, se llama Luna, de hecho fíjate era impresionante porque la gata medía aproximadamente unos entre 60 y 70 centímetros y la cola otros 50 centímetros, muy grande la gata, no cola. oye, y muy sí. bonita ¿va? Eh, eh, pero dices que tenía como un problema con, con tu mamá, eh, tenía un sí. conflicto eh, Era uf. Porque te digo, mi mamá, lo que hacía es que, pues decía que, que tiraba mucho pelo y se acostaba en los sillones y con nosotros los aceptábamos porque era, era de casa, estaba esterilizada, tenía su arenero y fue muy bonito. Y inclusive le hablabas, era una le hablabas y venía a la cama y se acostaba contigo, o sea, a mí me encantan los gatos. Pero me platicó mamá sus historias y pues mamá fue la que sí si no, no se llevó con ella hasta que pasó eso, porque... Pues mamá sí le tiraba una patada o X o hasta que hasta mm -hmm. que fue el momento que, que, le, que le habló. Pero te digo, ya, mm -hmm. son, ya son historias que, que, como dices tú, son increíbles. Pero el que ha tenido alguna... Por ejemplo, un, un gato, una vez yo me encontré un gato que se metió a la casa y cerré la puerta y estaba volando, como dicen el gato. O sea, un gato que esté chiquito te ataca. Sí. O sea, no te la tabas con un gato Fue muy agresivo. Sí. Oye, pero cómo que estaba volando el gato. O sea, haz de cuenta que yo cierro la puerta y brinca de sillón a sillón como desesperado en quererse salir, Ajá. pero yo no tenía la intención de hacerle daño, porque te uh -huh. digo a mí me encantan los gatos. Y, y el gato brincaba de un sillón a sillón como desesperado en que yo le fuera a hacer algo y estaba bien chiquito, o sea, no era un gato grande, era un gato chiquito. Sí. Entonces yo me asustó. Yo abro la puerta y se sale de volada, pero la intención de ellos, yo digo que siempre es defenderse, ¿verdad? Y, y ese día sí me asusté, y yo dije, pues lo voy a pescar, o lo voy a agarrar o algo, pero como que son de calle y tienen miedo a la gente, no, no es fácil que domestiques un gato callejero. Oye, eh, a, hablando de esta gata, Luna, cuando tu mamá te cuenta que le contestó de esa forma, tu mamá no le siguió teniendo miedo, no dijo este, saca a esta gata, este hay que sacrificarla, algo, porque le tengo miedo, imagínate, se queda sola con tu mamá y que la gata le <risa> hablara nuevamente en la noche, cualquier cosa, no, Qué miedo. ¿No hicieron este, nada. Mira, hasta la fecha, este igual te lo prometo, mamá ya es grande, ya está, ya está dormida, pero si estuviera aquí platicando conmigo, te la pasaría para que ella te platicara el, el detalle, porque siempre lo recuerda. Oye, me dijo, ¿y la gata que ella que tenía? Este, porque, digo, yo me separé hace tiempo, que serán algunos dos años y medio. Y me dijo, oye, ¿la gata aquella que es que me enfrentaba? Me dijo, que me habló todavía vive Y le digo, sí, no, mamá, ahí la tiene. ¿no? Wow. Pero yo le platiqué a mi ex porque la he visto. La he visto ella y he platicado con ella y sí. le platiqué el detalle. Y, pues, pues en realidad, ella la trajo un día en, en, pues en una donde se transportaba gatos. Y me dijo, oye, traje una gatita porque trabajó un tiempo con una muchacha una no veterinaria y la adoptó a una señora que vivía sola, una señora ya grande, y ella la quiso adoptar. Entonces llega y donde yo veo que sale el animalón, dije, ay, güey, qué pedo con este gato o gata o qué es. Sí. No, es gata y se llama Luna. Pero sí mamá todavía se acuerda y dice, oye, qué miedo, me ¿no vas esa gata y me enfrentaba miedo. y se me estorbaba para ir al baño. Y, y así, o sea, siempre platico a mamá en de, de la gata. ¿Cómo, ¿Cómo fue lo que dijo la gata? ¿Cómo hacía? ¿Perdón? ¿Cómo hacía la gata? ¿Qué dijo? Este, ¿Sí? Haz de cuenta que cuando, cuando mamá este, le le ¿cómo se dice le pegaba con la... Ya me ya no recuerdo por preguntarle, este, pero sí, haz de cuenta que cuando ella iba a llegar al arenero siempre mamá la, la corría. Y fue cuando le, y le regresó y le habló así, pero con voz gruesa de lo que le... le Verás de tú con sí, la voz. Cual, es... sí, sí, te prometo que, que, que mamá te la platique como es exactamente, porque no, no sé, y como dices tú, platicas y no crees, pudiera haber otras palabras que le ha de haber dicho y que yo no sé, o que ya no me quiere, ya no me quiere, porque a mí me gusta todo esto de los temas, la vez pasada te acuerdas que te platiqué también de, un, de una de criptozoología de, de un acueducto donde se aparecía una persona blanca de cuatro manos. Ah, sí, sí, me acuerdo. Ahorita, ahorita ando, ando checando las fotos del acueducto y, y poder entrevistar <risas> a alguien y se sigue viendo y cosas así. Ok, sí, está muy interesante tu historia, ah. me dejó impactado. Sí. Eh, ¿Qué uh -huh. cosa? No sé, o sea, puedo imaginar que de pronto los animales sí puedan hablar y eso me volaría a la cabeza, no sé, porque no sabríamos ni en, dónde, en qué lugar estamos viviendo, ¿no? Tú no le crees sí, entonces a tu mamá. Yo fíjate que, yo, yo, yo, yo le quiero verdad, creer. No le creo, pero sí me tocó ver ese de que estaba ahí parada, no dejándole entrar al, al baño. Y te digo, ver un, ver una gata de ese tamaño parada, pues si te estoy hablando, ¿qué es? casi 80 centímetros, así de la puerta, donde está parada con sus manías, como diciendo, aquí no entras, sí. No, hombre, pues muy interesante tu historia, si sí, es algo que no muchos te van a creer, yo quiero creer, Exacto. y este, bueno, sí. esperamos la foto de la gata, eh, puede ser, sí. ¿por qué no la obligas, la amarras de los cuatro brazos y en un cuarto? Sí. Y le pones una luz muy incandescente en la cara y, y le empiezas a decir <risa> le echo venera por la nariz le, le, le das combinado. unos tehuacanazos sí. en la nariz y dirá hasta que hables hasta que hables te voy a soltar podré hacer y, y grabarlo como en vivo pero a lo mejor si sí habla y qué tal si si sí habla y ¡Miau, miau! no no de hecho no no sabemos ni cuántos años tenga ahorita le comenté yo a ella y dice que ya está un poco viejita que ya un poquito se le ha caído el pelo pero te digo, es una gata muy bonita, te digo, yo nunca le quería a mi mamá porque en realidad a mí, a mí me quería mucho, se subía al cuello y era como si tuviera un, un abrigo en el cuello y todo, tiempo que, y pues nunca se salía, siempre andaba ahí, era muy entendida, no sé si era el baño en el deseo y todo, y a mí me gustaba mucho, yo la quería mucho, pero pues ahorita la tiene, la tiene Messi te digo, te prometo mandarte la foto, igual una foto de antes cuando pasó eso y ahorita la la real, a ver a ver cómo está, porque ya tengo repito que no la veo. Sí, sí, sí, podría ser, sí, gracias mi hermano, entonces, mándanos vale. esa foto, a, a, si no, eh, queda plasmada en el libro de las historias este, sí. tan buenas como esta y tan interesante, muchas sí, gracias. Está, está muy bueno, te digo, yo en realidad no lo creo, como la vez pasada que te platiqué que mi esposa dio el hombre del pájaro, yo le platiqué muchas cosas y nunca le creí, pero pues que le pasó volando bueno, y se mete llorando y le pues ¿qué tienes? ¿Quién te dijo algo, algo? Pero yo en realidad no creí porque yo te digo, yo creo en lo que veo, más no creo en lo que me dicen. Es por eso que, que no creo mucho eso de mamá, pero pues si sí tiene esa versión. Oye, dos comentarios. este En otra ocasión te, te vuelvo, te vuelvo a, a marcar para pues, platicarte un poquito más sobre de criptozoología y un hay un, hay un ser que se aparece acá por una secundaria, eh, de hecho, si pues igual, no, no, no sé si la crean, pero yo, yo ya indagueé entre la gente de ahí. Hay muchos artistas, y hay mucha gente, hay muchachas, hay gente que tiene historia que lo han visto. Se trata de, de una bestia tipo chango, como de unos dos metros y medio que, que sube y trota sobre los, sobre los salones de una secundaria que está ahí por noche. Pero te lo voy a platicar después completita. Y te, aparte de las fotos, te mandé una medalla o la que tengo que, que dice Jesucristo 0.104. No sé si pudieras investigarla, te mandé las fotos. De frente se ve como que tiene iglesias y por atrás dice eso, Jesucristo. Y no sé ni qué material sea, pero la porto de hace mucho tiempo. No sé si las puedo ver ahí en mi WhatsApp. ¿Y esa medalla de dónde la sacaste? Esa medalla la conseguí no sé si recuerdes que anteriormente, en hace muchos años, este, me iba con un hermano. Aquí en Monterrey había un, había un mercado que se le llamaba el Puente del Papa, que es, pues al de cuenta en aquel tiempo yo estaba chico, fue el 76, como tenía como unos ocho años, y me llevaban al, al, al río porque era un mercado gigantesco que era abajo de un Puente del Papa, y ese se lo llevó el huracán. Okay. Se llevó, no sé si supiste, se llevó el mercado, se llevó juegos mecánicos, se llevó todo. Eso... Y había muchos lugares que había muchas antigüedades muy, muy bonitas y que me, la, me gustó y pues es una medalla que conservo desde hace mucho tiempo, yo creo desde hace 40 años, pero mm -hmm. sí, sí, nunca, nunca he visto algo de información, pero te digo... Te mandé las fotos ahí en WhatsApp, si las quieres ver ahorita, ahí en mi WhatsApp las tienes recientemente. Muchas gracias mi hermano, Gabriel Aguilar, un abrazote y estamos en contacto en la siguiente llamada. Ok, muchas gracias y un saludo a todos. Yo no veo chat, como dice el otro amigo que habló, que dice que, que dicen y dicen yo no leo chat. Eso, eso no, de hecho todos se sorprendieron con tu historia, muy buena. Qué bueno, qué bueno y pues este te digo, tengo esa otra historia y pues ahí andamos indagando porque sí antes uno a veces le pega al investigador y pues cuando uno le importa algo, va y busca y conoce las historias y cuando puedes tener evidencias bien y cuando no, pues tratas de platicar lo que, como dicen ahora sí, la gente nos platica. Muy bien. Saludos, Gabriel. Ándale, nos vemos. Un saludo a los dos y a toda la gente. Bye, Gabriel. Bye, nos vemos. Eh, imagínate, Andrea, que dijo, no me molestes. No, yo me quedé con la curiosidad de saber cómo hacía la gata. Pues así como le estoy diciendo, no me molestes. No, pero quería oírlo de ir. No me molestes. <risa> Vamos a contestar. Otra llamada. Los ah. superchats. Un abrazo, un abrazo a Viv González que nos mandó un superchat. Gracias, Viv gracias por apoyarnos esta noche y bueno, ahorita voy a revisar los otros superchats que nos mandaron, aparecieron en pantalla, los mostré, pero bueno, no quise interrumpir a nuestro eh, a, nos, a la llamada, Gerardo Contreras también, nos mandó 20 pesotes, Gerardo mil gracias por ese superchat, gracias a toda la gente que nos está apoyando a Pinche Martín Batista saludos, miraste el video que te mandé a Whatsapp a, a, ahora mándamelo, mándame yo soy Pinche Martín y vemos tu video de Whatsapp. Y a Viv González que nos mandó un saludo. Dice, hola Andrea y Ox, saludos y besos. Estás hermosa. Ox, no es mucho, pero mínimo para que le compres una rosa a la bella Andrea. Gracias. A ver si alguien se apiada con los superchats para que le invite una coquita. A ella le gusta mucho la coquita. Eh, y los taquitos. en los taquitos. Ok. A ver, hola, ¿quién habla? Buenas noches. Saludos, Ox, ¿cómo estás? Pues aquí mi hermano, muy contento platicando con las personas que tienen historias que son verdad y que nadie les cree. ¿Tú tienes una historia así? Sí, correcto. Eh, fíjate la historia que te, que te quiero contar. De hecho, hace un tiempo yo había hablado contigo. Sí. Hace, yo soy de Venezuela y hablamos hace como dos o tres años, más o menos. Sí. En uno de tus, de tus directos. Sí. Ok. Y, bueno, en este directo, pues, eh, o sea, se me, creo que se me fue el tiempo, no sé qué ocurrió, pero no alcancé a contarte completo lo, lo, de, lo de la historia. Sí. Que, fíjate, es algo que me sucedió hace más o menos eh, 15, 14, 15 años. Y a raíz de, de la muerte de un, de un familiar. Ok. Y voy a partir por... Eh, de, de, desde ese punto que fue a, a raíz de la familiar y fue hace más o menos 14 o 15 años. Y okay. lo cierto es que a día de hoy tengo recuerdos como muy vagos de lo que sucedió. De todas maneras, te los voy a ir eh, narrando para que tú, bueno, sabes, eh, hagas tu propio diagnóstico. Tal vez fue la mentalidad mía que me jugó en contra, o tal vez fue de verdad, porque de hecho lo que sucedió... Hasta a mí me cuesta creerlo. No es que los demás no me crean, sino que hasta a mí me cuesta creer lo que me sucedió. Ok. Bien. Bueno, empezando, fue la muerte de, el fallecimiento de una tía en un accidente de tránsito. Ella fallece en el accidente de tránsito, lamentablemente. Y bueno, yo quedo en shock, quedo con mi familia en shock. Ella estaba pasando unas vacaciones en mi casa. Y bueno, las pertenencias que quedaron de ella... Se quedaron en mi casa porque, bueno, ella se estaba quedando en, en unas vacaciones acá conmigo. Resulta que días después de, de su fallecimiento, después de que de que ya está, bueno, que, o sea, que ya pasó todo eso, en una de estas, mi mamá y yo recogiendo las pertenencias de ella, sus zapatos, los arcillos, los perfumes, todo lo que ella había dejado en el momento, ocurre algo bastante curioso. Y es que sobre una silla, donde estaban los zapatos, los zapatos de ella, es decir, de mi tía fallecida, esa silla se levanta del suelo, es decir, levita con los zapatos de ella. A ver, a ver, y a ver. acaso a ver eso? ¿Cómo, cómo? ¿Quién, quién levitó? Fue, ¿Quién, ¿Quién levitó con los zapatos de quién? A ver, ¿cómo? Explícame mejor eso. La silla. Y bueno, eh, resulta que fue una silla la que se levantó del suelo por sí sola. ¿Una silla? Sobre esa silla estaban los zapatos de mi tía, pues. Ah, Sí, okay. correcto. okay Entonces, sobre esa silla estaban los zapatos de mi tía que ya, que ya había fallecido. Sí. Y, o sea, de verdad, o sea, quien en realidad sintió eso fue mi mamá, porque ella lo vio de primera mano. Y cuando ella ve que eso es levita, o sea, que se levanta del suelo, o sea, que literal, literal, como si hubiese, como si tú agarrases la silla o el sillón de tu casa y lo levantaras con la mano y lo dejaras caer. Sí. Así, tal cual fue la cosa. Y te digo, eso es sea, solamente como que la, lo primero que vivimos, lo primero que vivimos en la casa. Ok. Porque lo segundo fue más fuerte. Lo segundo ocurrió estando en mi cuarto solo, solo, por ahí a las, a la una, a la una y media, una y media de la madrugada, ya de noche, y todas las luces apagadas, y estaba solo en ese momento. Sí. Y de repente escucho que, bueno, tocan la puerta de mi cuarto. O sea, o sea escucho que tocan, que tocan como la puerta. Ok. me quedo como que, vale, ¿será que...? Eh, o sea, yo, no, yo no esperaba en el momento. A lo mejor era mi mamá que regresaba de una guardia y mi mamá es médico. Y a veces ella regresa de las guardias en la noche. Pero yo no tenía planificado que iba a regresar ese, esa noche exactamente. Sí. Lo que me pareció curioso. El, gol el golpe se volvió a repetir. Eran golpes como que... Alguien tocándote la puerta. Golpes normales. Se sí. repitió una vez. La segunda vez... A la tercera, Oscar. Oh, sí. Mira, y ver, de que me pone los, pe los pelos de punta. Cuando se veía la tercera vez los golpes... me doy cuenta de algo. Los golpes no vienen de la puerta del, del cuarto mío, no. Vienen de adentro del armario. ¡Oh! Adentro del armario. Correcto, o sea, literal, como si hubiese alguien ahí adentro. Sí. Adentro del armario. No pudo ser una rata, porque la rata es carva Y en todo caso, no emite sonido. Okay. No tenemos perros, no, bueno, en ese entonces, pues no teníamos perros, no teníamos gatos, no teníamos mascotas. Y había algo tocando la puerta. Y créeme que cuando yo escucho eso. Mira, lo, que, lo primero que se me vino a la mente fue rezar un Padre Nuestro porque, bueno, eso es, no sé, casi espontáneo, Bien. pues. No sabía qué hacer, yo estaba solo de noche y los golpes que se comenzaban a intensificar, no solamente eran golpes, sino que se volvieron empujones desde dentro del armario. Sí. O sea, ¿te imaginarás la adrenalina, el miedo, el asombro, la confusión que yo tenía en ese momento pensando que... Dios, qué rey, o sea que habrá ahí adentro, pues. Oye, pero ¿qué noche te ocurrió como abrir las puertas del armario? No, no, yo estaba paralizado de miedo. No, o sea, con decirte que me quería tapar con la sábana, o sea, fíjate, o sea, yo tenía demasiado miedo. Sí. Me quería tapar con la sábana y para empezar a orar, pero de el miedo que tenía, no era capaz ni de mover las manos, ni de eso, ni de eso, pues. Puedo ser capaz ni de mover las manos, ni de voltearme, ni de voltear a otro lado, ni de pararme, ni, ni de salir del de cuarto. No tuve, o sabes que de verdad, o sea, cuando, cuando sucede eso, yo que no estoy acostumbrado a eso, que me suceda algo tan, tan fuerte. Sí. Ah, o eso fue lo que de verdad, como que me equivocó en este momento, porque, oye, es algo que está dentro del armario, sabes que hay algo allá adentro, sabes que está como que intentando salir. Sí. Y no sí. estás paralizado. Bueno, o sea, pero, no, no, hay, no hay nada que puedas hacer. ¿Pero qué hiciste después? Fíjate que yo no sé si fue la... Fue porque ya me puse a besar. No sé si fue porque lo ignoré. Porque esa es otra cosa que... Cuando yo ignoré eso, cuando dije esto no, va, esto no es real, esto no va a pasar, esto no está pasando, como que dice un juego psicológico con la mente. No, no voy a llamar así algo psicológico, porque tal vez tal, también fue eso. Fue algo psicológico y o sea, me, me metí tanto en, esa, en ese pensamiento de que no era real, que llegó un momento en que se detuvo. Ok. Gracias a Dios se detuvo, se detuvo, ok. Uf, fue real, no fue real, no sé qué fue lo que escuché, no sé qué había ahí adentro, no sé. Porque pudo haber sido cualquier cosa, pero es decir, yo venía con la mentalidad de que un familiar había fallecido. Y cuando tú tienes esa mentalidad en tu cabeza, pues, o sea, es muy susceptible a todo, a todo, a todo. Yo, yo tenía mes, en este entonces tenía una, una mentalidad demasiado susceptible. Y fíjate que eso fue como lo que, lo que me quedó a mí, lo que más me, me afectó. Ok. Y pues que al otro día no abriste, nunca abriste ya en el armario, ¿no? Un paso que buscaras que había sido... Sí, correcto, sí, sí. O sea, yo abrí el armario y al día siguiente, todo tranquilo, este, entré al armario, vi la ropa acomodada, los zapatos, los pantalones, todo, todo en orden. O sea, no había nada fuera de lo, de lo común. O sea, ni la ropa estaba rasgada, ni los zapatos estaban desordenados, ni nada. Es decir, como si no hubiese pasado nada. Y aquí es cuando yo te digo... Que a veces, ni yo mismo, me creo lo que pasó, pues, porque, o sea, te, te cuesta, pues, te cuesta creer que tú hayas vivido esa experiencia, pero que al final queda como vacío, pues, como que nunca pasó nada. Y eso es lo que a mí me, o sea, me da miedo por un lado, pero por, por el otro lado, o sea, es, es difícil de creer. Oye, pues sí. Que algo está, estuviera adentro, pues sí da miedo, pero miedo. ¿tú, ¿tú consideras que tuvo que haber abierto el closet este no, y yo. aventarle unas patadas? Uy, o... no, no, no, no, no, yo no lo haría. No, no, no ¿quién hace no. eso? No, si ¿Sí te acuerdas que no, nosotros, vale. a nosotros nos asustaron no, así vale. en un baño. ¿No? ¿Se asustaron no, así en un baño? Ah, no, sí es cierto. Sí, pero sí me, sí me paré y, a ver ¿Y que... tú sí abriste? No, yo sí, no. Capaz? Sí, cierto, ya me acordé, se me ha olvidado, tuvimos una experiencia muy inspirada a la tuya, mi hermano. Sí. No, pero de verdad, de pararme a no. abrir la puerta, no, para nada. De hecho, eh, quería contarte esto, Black. En el, el cuarto mío, es decir, donde tuve la, la experiencia, la experiencia paranormal con el armario, sí. ese cuarto, mucho antes de que yo naciera, vamos a ponerlo, 20, 30 años antes de que yo naciera, le pertenecía a mi abuelo. Sí. Mi abuelo, que yo nunca llegué a conocer, era santero. O sea, era lo que me contaba mi abuela, mi tío, mi mamá, y él era santero. Y de hecho, el cuarto donde yo duermo, hacía sus prácticas. En ese momento tenías... Los santos de, eh, ahora hay una religión aquí en Venezuela que ahorita se me está, se me, o sea, olvidé el nombre, ahora uh -huh. olvidé el nombre, pero él hacía sus su retos en el cuartón donde yo, bueno, tenía sus santos, era, su, mal, malo su era el malo payón, era el malo payón B. Sí, prácticamente, y bueno me, me quedé en ese cuarto y fue donde ocurrió lo, bueno, lo que, lo que sucedió. Uy, no, ese fantasma te quería molestar. Mira, ¿sabes que cuando hablé con, con mi familia de, de, de lo sucedido, ellos me dicen que sí pudo haber sido, y me, da, o sea, me, me se me dice la pepa cuando digo esto, el fantasma de mi tía, pero en un estado de negación. Es decir, ella murió en un accidente de tránsito, murió relativamente joven, murió a los 60 años, o sea, no, y era una persona saludable, saludable al 100%, hace ejercicios y muere repentinamente, muere de, de un día para otro. Uy. uy Y entonces, algo como que ella se estaba se está negando, o se, o se negó a que ella estaba muerta, y estaba como que como que enojada por eso. Sí. Ok, y, ¿tú crees bueno, que fue...? fue tu tía. Bueno, entonces, pues, esta experiencia la has las contado y te han creído? Algunos sí me creen, eh, otros no, pero, o sea, yo, o sea, de verdad me digo así, si me, si me creen o no, porque o sea, ya primero fue hace mucho tiempo, fue hace 15 años, y ya es algo que yo he superado. Gracias a Dios ya lo he superado, ya no, o sea, no tengo tramos con eso, yo estoy muy tranquilo, y, bueno, quienes quieran creerlo, la pueden creer perfectamente. Y quienes no, bueno, se les respeta siempre su opinión, ya que cada quien este, tiene una opinión distinta acerca de los temas paranormales. Para Yo sí bueno, le creo. ¿Tú sí le crees? Sí. Yo muy sí bien. le creo. Porque tuvimos una experiencia igual, entonces sí. Así ah, algo sí, sí. algo parecido, muy sí. parecido. Bueno, mi hermano, pues te agradezco Vamos, la llamada. ¿De qué parte de Venezuela eres? Yo soy de una ciudad llamada Barquisimetro. Barra que si eh, barquisimeto. ¿Barquisimeto? Barquisimeto. Barquisimeto. Ah. Pues teníamos que ser eh, hermanos, países hermanos. Ah, ¿también hay sí. barquisimeto en Colombia? No, sino que nosotros los colombianos sabemos decir barquisimeto. Ah, barquisimeto. Uh -huh. Ok. ¿Qué Ahí significa, está. qué significa barquisimeto? Barquisimeto, eh, o sea, no, no tiene un significado como tal, sino que es una palabra entremezclada, porque anteriormente el nombre de mi ciudad era, originalmente era Barquisimeto, sí, era, es el nombre original, pero era como muy complicada este nombre, Barquisimeto, y la gente con el pasar de los años se fue adaptando la palabra a Barquisimeto, que era como que más, más agradable al oído. Mm, dilo, otra vez. Barquisimeto. No, no es el Simo. Barco Simeto. Barco Cimeto. <risa> oh, <risa> No es el Simo. Pues con quejo te dejó el trabajo, Bueno, mi hermano, pues te mandamos un abrazo hasta Venezuela. Gracias por estar escuchando el programa ¿Bien? y por contarnos esta experiencia que sí da miedo. Es estar Bien. solo y que de pronto te toquen Uy, sí. dentro del armario, así como... Oye, oye tú. Uy, Ajá. No, <risa> <risa> <risa> no. Hola bueno, aquí, un abrazo para ti también y saludos para toda la gente de México allá. Gracias. Y a toda tu audiencia, por supuesto. Gracias. A ver, tú, di Tangamandapio. Ah, se me acomodemos fácil, Tangamandapio. Porque viste el chavo. Órale, pues, saludos. Saludos y feliz noche, Oxlack. Feliz noche, bye. Barquisimeto. Ahí está. Night Germod nos mandó 50 pesotes, Gracias por ese super chat. Dice: Saludos, Oxy, Andrea. Qué gusto me da verlos juntos. Soy Saludos, Night. <risa> gracias, Night Jeremot, Y gracias a la gente que me está apoyando con los super chats para que podamos. Porque okay, Andrea todos los días quiere taquitos. Entonces, pues ustedes saben que, que a los extranjeros de verdad les encantan los taquitos, desde sí. lo, lo comen y después. Ya no, no sueltan los taquitos. No. Con una coca bien fría, sí. ¿verdad? Sí, yo ya extrañaba los taquitos y apenas llegué me comí cuatro. ¿Cuatro taquitos te comiste? Sí. Cuatro. De suadero, ¿no? Uy, Un tres sí. de suadero y uno de carnitas. Uy, sí. Delicioso. Y, y ya quieren otros tacos. Eso lo comimos pues ayer que llegamos, pero eh, ya quiere otra Quiero vez tacos. Más. ¿Verdad? Sí. Bueno. Unos cuatro, cinco. Unos cuatro, cinco. De diferentes cosas de tripa. Sí, eh, con coquita y pues eso cuesta. Pues sí, exactamente. Uh -huh. Apóyeme con esos superchats. Eh, los taquitos de la muerte lenta, dice Luis. sea ¿te llegó uh -huh. las donaciones para ir a ver a las cariñosas? ¿De Grey River en dónde? ¿En dónde me llegó los superchats? ¿Las arepas son colombianas o venezolanas? Dice Rebeca Hernández. Eso está eh, peleado. ¿Ya está peleado? Sí. Tú, no. Pero tú dirías. Yo digo que de Colombia, pero pues los venezolanos dicen que es de Venezuela. Entonces ahí pues estamos como peleados en eso. Pero yo digo que es de Colombia. Sí, las sí. arepas. Sí. Bueno, no los... me vayan a regañar los venezolanos, pero pues es justo. Era <risa> venezolano, José Yáñez. Barquisimeto, palabra popularizada por Oviedo y Baños en su historia y conquista de la población de Venezuela es la adaptada, adoptada hoy, es la adoptada hoy como grafía exacta, significa en lengua aborigen, río sucio, cenizoso, wow. oh, barquisimeto, no río sucio, río sucio, mm -hmm. cenizoso, gracias José Yañez. Aprendimos algo nuevo. Barquisimeto. Chris 4K, para ajustar a los taquitos, eh, nos mandó 2.500 eh, pesos costarricenses que son colones. Colones. 2.500 colones. Gracias, Chris, por, cuatro, por 4K. Y Laura Barra ¡ah! nos mandó 200 pesotes. Laura, gracias, Laura. Para más taquitos. Para más taquitos. De hecho, le vamos a, les vamos a subir unas fotos cuando estemos comiendo ya uh -huh. los taquitos en redes sociales, ¿verdad? Sí, sí. Sí, vamos sí, a subirle sí. unas fotos ya comiendo taquitos. Sí, sí, lo vamos 200 a hacer. Los alcanzan como para cuántos taquitos. Eh, depende de dónde los comamos. Ah, bueno. Depende. Eh, gracias, Lu, David, <ríe> Zurita. gracias. Eh, voy a poner el número en pantalla para que, bueno, si no, eh, tengo aquí en los comentarios en Facebook sobre la pregunta. ¿Tú tienes algo que te haya ocurrido que sea verdad y que nadie te crea? Lo no, del baño. Pero alguna, alguna cosa, a ver. Piensa y... Bueno. A ver. No, pero las cosas así más raras me han pasado es contigo. ¿Por qué no? Ah, no. Como ayer, pasado? ¿no? Que ya mm -hmm. empezaron a espantar. Yo estaba ya tranquilo, ya tenía mucho tiempo que no espantaban aquí en mi habitación y apenas llegó Andrea ayer y empezaron los sucesos extraños, paranormales. Sí. <ríe> y tú me culpas a mí. Pues es que no, no. yo estando solo no me pasaba nada y apenas ibas ya a llegar y empezaron a volar las cosas. Ah, pero pues no, yo no tengo la culpa. Pues se ponen celosas tus fantasmas entonces. El, fa ¿no? el fantasma pues, tóxico, sí, dice. ¿no? El fantasma tóxico, pues sí, se puso celosa la fantasma y ya, me quiere sacar. Dice Laura que ella quiere contar su historia. Laura, el teléfono, te, te lo voy a dar, escríbelo por favor, si nos hablas de México... El teléfono es 722 Otra vez te lo voy a repetir, 722 785 78 33 722 785 78 33 Si hablas de fuera de México le tienes que agregar el más +52 Quedaría más 52, 722, 785, 78, 33. Así que Laura, eh, espero que nos llames y nos cuentes esa historia. Llame ya. Esta oferta es solo para las primeras personas. Eh, quiero hacer un, un comercial porque el programa ya tiene... Eh, un patrocinador. Ya voltearon a vernos. Eh, ya el patrocinador es Enmarket. Recuerden que eh, me han hecho embajador de su marca en Latinoamérica. Es en market es una plataforma en donde puedes adquirir productos de Japón como juguetes antiguos, como eh, comida, como ropa, como libros, como... Eh, electrónica, maquillaje. maquillaje, ¿qué más se te ocurre? ¿Qué, qué quisieras comprar de Japón? Eh, bueno, cuando yo entré a la página, hay antigüedades, hay maquillaje, hay eh, juguetes, juguetes vintage, bueno. Y más, juguetes y, más y juguetes, y juguetes, hay este, de todo tipo de cosas de anime que se imaginen, figuras, hentai, todo, todo hay en Zen Market, eso no tuve no. que haber dicho. No. <risas> Hay de todo en Set Market y pueden entrar a las subastas de Yahoo también. Todo está increíble. Te envían tu paquete en 10 días. Yo ya tengo el paquete. Eh, cualquier cosa que yo quiera de Japón ya está en la puerta de mi casa. Súper cuidado. En cuatro años que llevo con la marca, siempre me han llegado mis artículos. Siempre han llegado en buen estado y siempre ha salido en una ganga al comprar en Zen Market. Así que esta marca, la verdad, o esta plataforma, la verdad no es que eh, se haya acercado a mí para poder hacerle publicidad, sino que siendo usuario de la marca, literalmente me enamoré, me conquistó la marca y tuve la fortuna de que ellos eh, decidieran hacerme embajador de esta marca y ahora de apoyar este programa Así que gracias a Zen Market por apoyar estas transmisiones. Ahora tenemos un patrocinador y de pronto van a empezar a, en algunas otras transmisiones, ya va a empezar a salir como un anuncio de Zen Market que yo voy a tener que editar y hacer. De hecho, eh, también soy afortunado en que me contrataron para hacer la publicidad en, en habla, de, de, habla español, de idioma español. Entonces, la publicidad de Zen Market está hecha, eh, pues bueno, yo hice la publicidad con mi voz, así que está también en Estados Unidos y esa es otra voz, y también está en Japón y esa es otra voz, así que de Latinoamérica, pues yo estoy ahí representando la marca, haciendo la publicidad y ahora, pues estoy muy contento de que nuestro programa tenga un patrocinador. Qué bonito que Zen Market nos haya apoyado. El día de hoy, el día de hoy lo, lo pudimos pudimos cerrar esta muy buena noticia, ¿te parece? Sí, muy ¿Sí? bien. Uh -huh. Y, y a... Los libros que compraste oh, también. Increíbles, libros. increíbles. Este, unos muy libros cool. maravillosos en japonés sobre fenómenos paranormales y criptozoología que se los vamos a enseñar para mañana, ¿no? Sí, sí, se los puedes enseñar. Para que vean lo unas que ilustraciones nos increíbles. Para que vean lo que nos llegó de misterio y paranormal de Japón. Eh, wow increíble lo que nos ha mandado Zen Market. Eh, un abrazo para Jun para Volcom 612 para Oscar Liliana también y bueno, dice Laura ¿qué crees? me dice a ah, Laura, Laura, Laura márcame pero márcame por Whatsapp por, por llamada telefónica no que sea por Whatsapp Laura eh, dice ¿qué crees que me dice el teléfono está apagado o fuera del área de servicio? No, Laura, márcame por WhatsApp. Te lo voy a repetir nuevamente. Pon atención, Laura. Es 722-785-7833. 722-785-7833. Pero márcame por WhatsApp, por favor, porque si me marcas por por línea telefónica no está disponible, solamente por WhatsApp, por favor. Bueno, vamos a ver lo que la gente me escribió en Facebook en esa publicación. Dice eh, Hans: Aquí no soy demol demólogo, soy demólogo y tengo el don de ver cosas que otros no pueden. ¿Qué es demólogo? Alexa, no es demólogo. ¿Qué no es, es demólogo? Me... A lo mejor se me equivocaba. <risa> neumólogo. No, Alexa, neumólogo no. Cállate ya, Alexa. Alexa, cállate. Neumólogo no. Dice demólogo. Yo creo que aquí. Demonólogo. El que estudia no? la demonología, ¿no es? La que estudia la demonología. El estudio. El, ¿Qué es de neumonología? Pues el estudio de los demonios. Exacto. Entonces, aquí, de hecho, le contestaron. Mira, dice, ¿cómo qué cosas? Y él dice, estudio demonología, todo relacionado con demonios y artes oscuras. Eh, dice Hans, bueno, José, qué padre, es tengo una duda, ¿qué función tienen los demonios entre nosotros? Y Hans dice, mantener el equilibrio de la humanidad. Y dice Diana... Qué interesante, tengo una pregunta, ¿crees que las personas que matan o descuartizan personas tengan el demonio adentro? ¿Y de qué manera una persona buena puede defenderse ante estos demonios? Y Hans contesta, todos tenemos un demonio y un ángel, todos desde que nacemos, pero el ser humano es el que depende a qué lado de la balanza se equilibra, los dos seres místicos como ángeles de luz o demonios de la oscuridad. Te ponen pruebas y depende de uno cuál tomar. Existen muchas maneras, pero depende del tipo de demonio estás enfrentando, pero después usar runas de protección que te ayudarán tanto con demonios y acciones maléficas, hechizos y maldiciones. ¿Tú crees que sí. las runas detengan a los demonios? Pues yo creo que... Um, ¿Sabes qué son las runas? Sí, pero son? bueno... Yo digo una cosa, la fe que le ponga cada uno, pues, termina funcionando, ¿no? Por lo menos yo no creo que las runas protejan, así como dicen, pero si la persona le tiene como la creencia y, el, y, el, y la fe, pues, todo sirve, ¿no? Pues, mira, ah, se acaba de meter un demonio porque nos han tumbado, nos han tomado la transmisión en TikTok, Ay. No estamos haciendo nada malo, no estamos diciendo nada malo, y TikTok nos ha tumbado la transmisión. Dice que no puedo volver a hacer transmisiones hasta el 14. No le gustó los demonios a TikTok. Sí, bueno, ¿quién habla? Bueno. Oh, hola, bienvenida. ¿Cómo te llamas? Buenas noches. Hola, soy Laura. Ah, Laura. Ah, ¿cómo estás, Laura? ¿Se, se cayó la transmisión en TikTok? Sí, caray, es lo que estoy viendo. Qué mala onda. Sí, qué mala onda. No sé qué pasó. Alguien alguien me denunció por decir demonio muchas veces. <risa> Una mano negra por ahí. Hmm. Y, por eso no me caen bien los malos, los malos. <risa> ¿no? sí, tú pensabas que iba a decir otra cosa, ¿no? no. no, no, no. ¿no? Los no, malos. No, no. ¿sí? Ok, Laura, ¿de dónde nos llamas? De México, Distrito Federal, Ciudad de México Oigan chicos, qué gusto verles juntitos De hecho no estamos juntos, cada quien está en su casa Pero estamos en una pantalla dividida que parece Pero en que la estamos pantalla juntos. se ven bonitos juntos Ah, bueno <risa> <risa> Muy bien, Laura, gracias Mira, les quería contar algo Que aproximadamente pasó... En el tiempo que renunció Benedicto, eh, el Papa, digamos, que, creo que fue febrero del 2013. Sí. Eh, la casa de ustedes está por San Jerónimo Lídice. No, está aquí en Toluca. <risa> bueno, la otra de acá. Ah, ya, ya, ya, ok, ok. ¿Por dónde le dices? San Jerónimo Lídice, a la altura de la Escuela Superior de Guerra. ¿y okay, en Ciudad de México? Sí. Muy bien y mira sucedió esto como a las nueve y media de la mañana sí. fue algo que aún a la fecha no me puedo no le encuentro lógica no le encuentro nada estaba yo cortando pues ahora sí que del jardín florecitas y demás haciendo ahí sí. y de repente a la lejanía vi un qué te puedo decir como un ave pero muy grande muy, muy grande, sí. y mi perrita, una, una pequeñita, una French, se puso enfrente de mí y ladraba, y ladraba, y ladraba, y ladraba. Sí. Entre más se acercaba este ser, yo no sé si fue por el miedo que me quedé atónita sí. lo curioso es que no fui la única que lo vio, lo vieron dos de mis hermanos y unos vecinos. Pero entre más se acercaba, hace, hace cuenta o hagan de cuenta, que era como si fuera un murciélago, okay. pero te juro, enorme, con los ojos rojos y las patas se le veían, no de ave, como si fuera de una vaca, de un borrego, Ese tipo de pezuña, así se le veía. Sí. El aleteo hace cuenta que abría las alas, se quedaba un poco estático y volvía a regresar como si se abrazara, como en capullo. Okay. Tardaba unos segundos y volvía a abrir. Entonces, eh, curiosamente ese ser, o no sé cómo se le pueda llamar, lo vieron también en otros lados. La delegación de donde te marco es la Magdalena Contreras. Ok. Eh, un compañero de mi hermana, eh, que es médico, en ese entonces estaba elaborando por Xochimilco. Sí. Le comentó, llegando al trabajo, que había visto algo muy similar en un árbol, en un pirú muy grande que hay por ahí. Dice que al momento de que pasó, le llamó la atención el aleteo y que se movió demasiado mm. los árboles. Y ya no tan solo uno, sino los que estaban alrededor. Sí. Cuando volteó, este muchacho iba manejando y literal su palabra dice: le metía lo que más pude porque me dio terror verlo. Y esto fue en la mañana. A él le pasó a las 4 de la tarde. Ok. Ok. Curiosamente, en ese entonces, habían dado una noticia en Francia que habían encontrado eh, animales sin cerebro y sin gota de sangre. Ok. Pero eh, dos o tres personas que hicieron... Mira, se me... Se, no, bueno, no me estás viendo, pero se me hizo la piel de acordarme. Sí hicieron eh, dibujos eh, del ser este y era muy similar al que nosotros vimos acá, con una diferencia de tres días. Entonces, realmente no sé qué fue, no sé lo que fue, nunca lo supimos y lo más curioso es que a esta persona eh, que le dijo a mi hermana yo no, yo no le comenté nada, sino él solito lo platicó. A los 15 días aproximadamente, en otro lado, en, creo que por Nesahuarcollo, sí. otras personas también lo vieron. Entonces, esa es mi, mi historia. Oye, cuando tú, Fue algo la, cuando, muy feo. cuando tú lo viste junto con tus hermanos, ¿qué hora era? Eran las nueve y cuarto de la mañana. Era en la mañana, mm. entonces lo pudiste ver con, con luz. Sí. Y esta criatura, y créeme, dices que era como murciélago. ¿Qué características créanme. tiene de, tenía de murciélago? ¿Cuál fue eh, que lo hayas visto y que hayas dicho, eso parece un murciélago? ¿Qué características era? Al momento de desplegar las alas, okay. se le veían como, uh, como los dedos. O como las... ¿Cómo se llaman? Sí, ¿no? garras, garras. Ajá, así se le venían, se le marcaban perfectamente cinco. Otra cosa curiosa, en la parte de... Digamos que del cuello, en la parte de atrás, cuando este ser se envolvía, como que bajaba un poquito la, la, la cabeza. Uh -huh. okay. Pero se le veían puntas. Como si fueran agujas... De ese tipo... Okay. Um, del tamaño de la punta... De los magues. Sí. Ya ves que como son... Mm -hmm. Hazte cuenta... Exactamente así... Pero unos ojos rojos... Increíblemente así... Rojos totalmente... La nariz... Se le vean como orificios... Literal como cuando es una calaca... ¿Sí? Y se le ven los hoyitos... Así... Uy. Pico, no tenía pico uh -uh. Okay. Era un hocico Ok, como un perro volador Nuestra, parecería Pues yo le vi Ahora sí que partes de Como que de diferentes animales Ok y, y llegó un momento en que Pues fue tanto mi miedo O a la defensiva Yo no sé cómo llamarle Sí. En la parte baja de la casa Su casa tenemos unas um, crucecitas sí. de Palma Bendita. Saqué una, es muy chiquita. Sí. Y literal lo que hice fue mostrársela, digamos, que a lo lejos. Uh -huh. Yo te digo que a lo lejos, pero se veía muy cerca por el tamaño. Yo creo que ¿qué sería parado, sin exagerarte, unos 2 metros 15 Hoy estaba grande. Sí, lo vemos así parado. Ahora imagínate ese tamaño y el tamaño de las alas. Wow, estaba grande. Entonces la, lo vieron en un horrible. árbol. Lo vieron horrible. en un árbol y voló. Sí, y le hemos, bueno, puse la, la crucecita, empecé a rezar, pero por más que quería rezar, no podía. Como que no me acordaba. De, de, pues sí, de la letra sí. y lo intentaba y lo intentaba y no podía lo único que dije Dios mío es que se haga tu voluntad y aleja este ser cuando dije eso sería casualidad o, o no sé dio ¿Sí? la vuelta y se dirigió hacia otra zona no fui la única o sea, fueron varias personas porque era pleno día ¿Sí? fueron a Canal 13 ...a decir esta situación y nunca dijeron nada. Ok, como a reportar lo que habían visto. Exactamente. ¿Y por qué? Ahí va otro punto. En Francia te comentaba que encontraron eh, en ese tiempo... ...animales sin cerebro y sin sangre. Sí. En esa encontraron, pero personas... Uh -huh. Y curiosamente, no fueron animales, fueron a personas, entre ellos dos niños. Okay. Dos jovencitos que iban a la escuela. Sí. Y que uno, el otro hermano, pues echó a correr lo más que pudo y él fue el que hizo el dibujo eh, de este ser. Uh -huh. Lo más curioso es que nunca dijeron nada en las noticias. Okay. Y aquí de donde vivo, del lado derecho, a menos de cinco minutos, tengo la Escuela Superior de Guerra. Sí. Nunca dijeron nada. Cuando también personal de ellos mismos lo vieron. Sí. Esa es mi historia. Pues muy es interesante. increíble. Sí. Pero, o sea, te juro, lo recuerdo y, y, y se me hizo la piel, o sea... Porque era horrible. Muchos decían que quizá una gárgola, que quizá, pues por el momento que estaba desprotegido el mundo por no tener papá, salían, ¿no? Esas cosas. No okay. sé qué haya sido. Okay. Pero lo que te puedo asegurar es que era pleno día. Nadie me lo contó. Lo vimos muchas gentes, pero jamás dijeron nada. Muy bien. Si te muestro alguna este, ilustración de algo, ¿pudieras reconocerlo quizá? A ver, sí. ¿Tienes este, estás eh, viendo la transmisión? Sí, claro. Randa, Porque como lo describe ella, está bien interesante, ¿cierto? Sí, sí, esto... Está horrible, horrible, horrible, horrible, horrible. A ver, aquí vamos a buscar una imagen... Mientras tanto, porque eso suena muy similar al camazot, que es una es un murciélago de la mitología eh, maya. Eh, y sí, dicen que pudiera haber sido un murciélago gigante, ¿no? Dices que más o menos dos metros medía parado. Sí, como dos metros, dos metros quince. Uh, has visto, uh, um, es que no recuerdo el nombre de la película, creo que se llama El demonio. Sí. Um, cuando, ah, pero bueno, ahí sí se ve que es totalmente una persona, aquí no, pero esas puntas que asemejan a la parte de atrás del cuello, sí. que son así como puntas, exactamente así se le veían. Con la diferencia de que, bueno, en la película es un ser humano el que está ahí, ¿verdad? Sí. Aquí no. Mira, te vamos a, a compartir pantalla. Eh, esta pieza es prehispánica, pero pues igual eh, hace referencia a una criatura como de la que estamos hablando. Ya en un momento te, te la muestro, está cargando. Aquí vamos a la okay. ventana. Pestaña, camosot. Camosot, ahí está. Estamos compartiendo la pantalla. Sí, ya la estamos viendo. Eh, mira, esa figura prehispánica. Pues, haz de cuenta lo que son las cuencas de los ojos. Y la boca, sí, te digo, no era una boca como tal, era un hocico, como si fuera de un cerdo. Sí, sí, largo. Ajá. Ok, entonces vamos a buscar esto. Ahora vamos a buscar aquí este murciélago zorro, que es, eh, que es bastante grande. Pero ese no existe en México, entonces por eso sería lo, lo extraño, ¿no? Aquí tenemos varias eh, imágenes de los murciélagos zorros. ¿Quieres eh, que se vea más grande o así Mira, Vamos a ver. Como, como no. esa imagen, ¿no? No, es esta bonito comparación del otro. Eh, ok, entonces el otro era completamente un monstruo. El otro era totalmente algo que no tenía realmente una forma, porque te digo, de las patas, sí. eran como pe pezuñas. El hocico totalmente como si fuera de un cerdo. Ah, ok. Los ojos, ...pues se veían como hundidos... Okay. ...y mira que te estoy diciendo que no lo tenía yo tan cerca... ...pero de tan grande que estaba... ...plena de luz del día los ojos eran rojos totalmente... Entonces, ...y en la parte de atrás del cuello... ...se le levantaban esas como puntas... ...que le recorrían todo lo que digamos... ...es el brazo... ...eran puntas... ...ok, mira aquí tenemos otra imagen en pantalla... ...el demonio de Jersey es eh, como lo que estamos viendo ahora en pantalla y tiene el hocico largo como mencionas, puntas alas y tiene patas como de cabra ándale, algo así sí, como el demonio de Jersey algo así, solamente que los brazos o las extremidades sí. las tenía pegadas a lo que es eh, el ala ok, entendido, perfecto. no las tenía así separadas, las tenía pegadas pero las patas, piernas y eso se veían idénticos. Ok, ok, mm -hmm. vamos a ver, aquí tenemos otra imagen, aquí... Y lo que más me, me causó, pues, curiosidad y a quienes los vimos es que nunca dijeron nada. Sí, mira, aquí tenemos una de espaldas y aquí se ve como Ajá. que las manos sí se están unidas a las alas, pero tiene el mismo hocico y las patas Ajá. como de, de equino. Ay, sí se ve como equino, pero que te digo, se vea como... Sí, como un cerdo, totalmente. ¿Como un cerdo? O sea, ¿estaba gordo? No, no, no, no, no. O sea, en el hocico. Ah, ok, en el hocico. Con hocico de, de cerdo. Ok, pues bueno, este, entonces, este, aquí mira, aquí lo tenemos, pero imaginemos que las manitas las tiene en las alas, ¿no? adheridas a las alas. Ajá. Ok, bueno, es muy interesante ese, esa información, me sirve para... Eh, poder eh, capturarla dentro de mi libro de criptozoología y pues ahora que me has dado las características pues no es el demonio de Jersey, no es eh, el camazot pero es entre estos dos seres, una criatura así uh -huh. más o menos vieron. Ok, y ya me confirmaste que no es un zorro volador o un murciélago no. zorro, no lo es. No, para nada. Muy bien, bueno, pues te agradezco mucho Laura, que nos hayas platicado esta historia. Qué bueno que pudiste comunicarte y ahora puedes ver la transmisión, la, la puedes ver desde estas plataformas, porque en TikTok no nos va a dejar hacer transmisión en unos días. No, ya ya nos sacó, pero bueno, mira, lo que importa es que ya me comuniqué, eh, que ya tuve el gusto y el honor de, de saludarte. Te admiro, te sigo desde hace mucho tiempo y de verdad te deseo todo lo mejor del mundo, ánimo y cuando sientas que, pues, no sé, que te sientas un poquito desanimado y demás, aunque no nos veas, somos mucha gente que te queremos y que creemos en ti y que de una o de otra manera, así como nos entretienes, también ha sido un impulso muy grande para mucha gente. Que eso no te haga venirte para abajo cuando de repente a lo mejor los ánimos no están de la mejor manera que a todos nos pasa. Sí. Pero piensa en que somos mucha gente, estamos tras de una pantalla, de un teléfono, de una computadora, de una tableta, pero que estamos ahí y que siempre tendrás nuestras bendiciones. Eso te lo puedo asegurar. Cuídate mucho, igual a tu compañera. Bienvenida a la Ciudad de México. Gracias, Laura. Y Gracias, un abrazote Laura y esperemos tenerte en una próxima transmisión contándonos otra historia porque esta estuvo buenísima. Estuvo de pelo. <risa> Gracias Laura, estamos en contacto. Cuídate mucho, sale, bye. Bye. bye. Pues es eh, hora, son las 12.40 eh, de la madrugada. Ya la gente dice que te ves cansada. Sí. Si estás cansada mm. ya, ¿verdad? Pues es hora de, de ir a dormir, entonces les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en esta transmisión, ya son dos horas de transmisión exactamente, así que hemos cumplido la misión de esta noche y mil mil gracias a toda la gente que nos apoyó con los super chats para ir a comer taquitos, ya no puedo contestar en esta ocasión, pero mañana, mañana estaré, bueno mañana tengo dos entrevistas bueno, dos podcasts, estaré con eh, Álvaro del canal del crimen, estaré haciendo una grabación para una entrevista y después estaré con Chris Chris Martel eh, de wherever Tomorrow, estaré con él platicando sobre estos temas. No sé todavía la hora, pero aunque sean las 11 o once y media de la noche, yo aquí voy a estar con ustedes haciendo una transmisión. Así que ahora vamos a dormir más tiempo Para que mañana estés un poquito con uh -huh, más Energía, uh -huh, ¿sabes? Sí. Pues muy bien, eh, ¿algo que quieras decir? Andrea, antes de que nos vayamos Bueno, muchas gracias a todos por sus saludos Por su bienvenida, siempre me gusta Venir aquí y bueno Acá estaré también para apoyar A Pablo y bueno ¿Quién es Pablo? Pues tú <risa> ¡Ah cabrón! <risa> ¡Ah cabrón! Ya se le salió un nombre que... No sé, ahorita vamos a arreglar esto, porque no sé por qué dijo eso, así que voy a tener que cortar la transmisión y tú y yo vamos a tener que hablar, porque no sé a, qué te, a, quién, te, a quién te refieres. Y bueno, gente. Abrazos. Bye, bye, gente.